El July parece que ya está en campaña, todos sus videos ahora son ayudando a gente pobre, llevándoles este camas a los que no tienen camas, este llevándolos a un hotel a la gente que vive en la calle, es, está haciendo proselitismo, eso ya no son videos de YouTube, ¿estamos en vivo? Hola, hola, buenas noches, ya estamos en vivo, buenas noches, ya. estamos iniciando esta transmisión, saludos, que estén muy bien, gracias a toda la gente por estar esta noche con, con nosotros. Nuevamente estamos aquí eh, llegando de trabajar, como les habíamos dicho, pues ya trabajo de, de, de, de guardia de seguridad. Entonces, pues ya llego tarde. Hay, hay, hay gente que me dice, ¿por qué por qué tan tarde las transmisiones? Pues porque ya tengo un trabajo, un trabajo de verdad, dirían ustedes. Entonces, pues ya les dije que entro a las 5 de la tarde y salgo a las nueve de la noche y por eso pues en lo que ceno en lo que me echo un baño, en lo que acomodo, en lo que estudio, pues ya llego y por eso es que empezamos tarde. Y les agradecemos mucho a toda la gente que nos apoya con estas transmisiones y, y, y que estén con nosotros, acompañándonos con estos temas. Para la gente que, que no se duerme temprano, para la gente que es nocturna, que sonámbula, ah, sí. no, se llaman noctámbulos, ¿no? Noctámbulos. Los que son noctámbulos, los que trabajan de noche, los que no se pueden dormir, los que nos quieren mucho y por eso nos esperan. Una disculpa por el día de ayer, no pudimos hacer una transmisión por unos pedillos, ya no les queremos no les queremos contar qué sucedió, pero unos pedillos dicen ahora los chavos, ¿no? Sí. ¿Cómo dicen los chavos del momento? Es de chill, ¿no? Es de chill unos pedillos, ¿verdad? <risa> Ahora. Fue, ahora fue, así. ayer no, no estuvimos aquí, fue de chill, fue de chill. Yo digo, yo veo que hacen así, que ya dicen sí. todos, ah, no, no hay bronca, ¿sí es de chill. Y en TikTok salen un montón de, de videos haciendo así y todo. Exactamente, entonces por eso no hicimos transmisión, una disculpa a todos, y bueno, recuerden que sus donaciones, sus aportaciones, sus likes, sus comentarios, sus llamadas al WhatsApp, sus mensajes de voz, los eh, mensajes también al WhatsApp, o lo que escriban en el chat las recomendaciones, los likes, las compartidas, todo eso, todo eso nos permite que hagamos transmisión cada noche y no solamente que estemos platicando aquí este como si estuviéramos en una fogata y diciendo cuentos chinos. No, no, no, aquí uno estudia, por eso tenemos una biblioteca gigantesca la cual la tenemos que devorar, leer mucho. Sí. para que ustedes puedan tener una transmisión con información uh -huh. y no de puros pinches chismes y cuentos chinos. Sí. Ya estamos en, ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Ah, estaba practicando, a veces practico. Ustedes no lo saben, pero yo practico. En la tarde me empiezo a practicar como si fuera una batalla de rap, así que me salgan las palabras rápido para ver si voy a tener una buena transmisión, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Practicar. Bueno, entonces, Andrea, pues... La vamos a dar la bienvenida. El sí, tema de hoy es, es bonito, me encanta. Sí, es bonito. Entonces, aquí tenemos una experta, ella viene desde Estados Unidos, <risa> precisamente desde Chicago. Vivió eh, cerca de la isla donde tenía la casa eh, Robert L. Ripley, era la vecina. Uh -huh. Y bueno, nos va a hablar también experiencias que tuvo con... Buscaba, Ripley. Bu buscaba en su basura. Porque esta noche uh -huh. eh, vamos a hablar de, aunque usted... ¡No lo crea! ¿Verdad, Andrea? Buenas noches. Sí. Saludos a toda la gente. Hola a todos. Es un gusto verlos hoy aquí. Y bueno, vamos a muy hablar bien. de un tema muy bonito. Hola, Angel. Voy a mandar saludos. Hola, Lizeth. Eh, hola, Luna. Roberto, vos, a Martínez, a todos. Eh, qué bonito que estén hoy aquí. Y bueno, sí, vamos a hablar de un tema muy chévere. De Robert L. Ripley. Eh, sí. Quizá la gente, bueno, los chicos de ahora, quizá aquí hay gente que nació del 2000 para acá, eh, no conozca lo grande que fue Robert L. Ripley, ni siquiera tal vez quién fue. Pónganme en la transmisión en el chat un 1 si saben quién es Robert L. Ripley. Yo creo que sí saben. Y un dos si no saben quién es. Vamos a ver cuánta gente sabe quién es Ripley y cuánta gente no. Uno, sí sé, conozco a Ripley. Yo chupé en la banqueta con él. El número dos, no, no lo conozco. Ese viejo no me interesa. Así que vamos a ver. Sí. Cristian dice que no, mira. Buenas noches, Antonio Tobar. Gracias. Algunos vieron su programa. Gustavo Premium dice que, dice que no. Me sorprende de Lisette no puede ser, Elizabeth dice que no, no Angel dice ser. que tampoco hola animales y mitos uh -huh. EPS el ministro dice que tampoco, Fernando Pineda dice que tampoco, Claudia dice que el museo de Ciudad de México es increíble, Exacto, sí sí. preparen sus historias sobre los viajes que han hecho a los museos de Ripley era mi tata el Bob Ripley dice Cos que le mandes un saludo a Dani Mor da Dani Dani Mora. sí Dani Mora. Un sí. saludo para Dani Mora. Abrazos. Dice, pues son pocos, fíjate. La mayoría... Sí, son poquitos, que... sí lo conocen. Y si han visto, el, aunque usted no lo crea. Sí, ¿por qué? ¿Qué hace o qué? Dice, este, dice... Bob Marley Alvarado Recoba, eh, Aunque usted ni me crea, dice... <risa> Bob Marley, ¿qué? <risa> bueno, debo decirles que yo he ido varias veces, no me canso de visitarlo. Hola, Dalia Goretti, ¿cómo estás? ¿En museo? Sí, en museo es buenísimo. Eh, gracias. Eh, dice Johnny Shears, nos mandó tres dólares, canadienses. Obvio, sí, oh. yo me fumé un porro con él. Dice, <risa> ah, bueno. Dice, dice Micael, Micael Andrade, ¿dónde consigo unas gafas como esas? Son carrera. Son eso, carrera. Esas las compraste. Edición en, especial. En, pero en, no son originales, esas. Playa del Carmen. En Playa del Carmen nos encontramos que Precisamente, fíjense qué raro es el, el, el mundo. Muy bonitas, allá venden muy bonitas gafas. Es misterioso el mundo. Antes de que empezamos con Robert L. Ripley, y aunque usted no lo crea, les voy a contar la historia de estas gafas. Resulta que a mí me gustan mucho las gafas Carrera, me gusta la forma que tiene para, para con sus lentes. Y entonces fui a un centro comercial y vi en una de óptica, vi unos lentes, vi estos lentes expuestos ahí, valían 5 mil pesos, y dije, wow, me encantan esos lentes, pero estaba cerrada la, la tienda, estaba cerrada. Y yo ya tenía rato que no tenía lentes, eh, que me compro pues para, para andar en el sol y todo eso, dije, estos son, estos me encantan, yo los quiero, y resulta que eh, dije, Vam vamos a regresar a las, al siguiente fin de semana y los compro. En ese tiempo pues, tenía dinero, ¿no? Todavía todavía me alcanzaba. Entonces, eh, que sucede lo de la pandemia y que cierran la plaza comercial. Y de que cerraron la plaza comercial, ustedes saben cuánto tiempo de pandemia pasó, ya no volvió a abrir la óptica. Sí, con un año como Esos lentes se quedaron ahí, ya no pude encontrarlos, no pude comprarlos, etcétera. Yo les tomé una fotografía el día que los vi, yo les tomé una fotografía y lo guardé en mi celular. Dije, yo quiero estos lentes, yo quiero estos lentes. Entonces, no los pude conseguir, no los pude comprar. Cerraron la tienda y nunca más volvió a abrir, abrir, abrir, abrir. <risa> y este, ni modo, me quedé sin lentes. Y un día que fuimos a, a Playa del Carmen, porque fuimos a grabar un tema para Spotify, que iba por, caminando por la calle y que veo lentes que vendían ahí, este, chinos, ¿no? Uh -huh. Sí, lentes así chinos, uh -huh. este, ¿cómo se llaman? Creo que Son copias. Son copias. Son copias. Y de pronto, aunque usted no lo crea, tomé estos lentes, me los probé y dije, wow Están padrísimos. Sí, igualitos. Y después dije, ¡oye! Estos lentes son los que quería comprar. Y después vine a casa... Después de ese viaje vine a casa, revisé las fotos que igualitos, tenía. Igualitos. Y era el mismo, era el mismo sí, modelo. Había sí. comprado el mismo. Y lente. eran las únicas que había. Eran los únicos. Uh -huh. Había comprado los mismos lentes, pero en clon, en chafa, en pirata o chino, como le quieran decir. Pero, vean, es la fecha que, que me gusta, me lo sigo poniendo, no importa que no sean de marca. Uh -huh. Y hoy los traigo porque tengo, me lastima mucho la luz, eh, como me desvelé. Me está doliendo mucho, la, la luz me está ardiendo los ojos y entonces por eso los traigo, ¿no? Por eso los tengo esta noche aquí con ustedes. Entonces ya fue mucha presentación y aunque usted no lo crea, son clon original, dice Oscar uh -huh. que son clon original, están clon madres, dice Ox. Uh -huh. Sí, sí, aunque muy Usted bonitos. no lo crea, los obtuve, los obtuve. Muy bonito. O sea que lo que ustedes piensan se, con, se concede, se sí, logra. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y, y vamos a hablar de, de un nombre para la gente que no conoce a Robert L. Ripley es uno de los personajes en la historia de los cuales eh, yo me, me identifiqué que me gustó su historia que siempre quise ser como él que me apasioné con los temas que manejaba que siempre he querido eh, tener la dicha y, y la suerte que tuvo Robert L. Ripley. Mm. Les vamos a contar poco a poco su historia, y después vamos a ir también hablando sobre... Casos. Casos de aunque y, usted no lo crea. Y cosas curiosas, y cositas así, bien buenas. Eh, voy a leer en algunas partes, porque me gustaría que la gente en Spotify, pues, eh, tenga, tenga una una redacción mejor hecha. Bueno, nació el 22 de diciembre del año 1980, 1890, perdón, uh -huh. 1890, y él era un niño muy tímido, eh, yo creo que le hacían bullying porque tenía los dientes muy salidos, tenía, les llaman dientes de conejo, pero la verdad, Robert, L. Ripley, ¿tienes un, una foto de Replay que me mandes aquí, por favor, al WhatsApp, vamos Creo... A ver, voy a Sí, búscala, me la mandas y se las voy enseñando a la gente. Ahorita se las enseño porque... ¿De niño, sí? Sí, sí, sí es que siempre la quieren ver y como que no, no los complazco siempre. Hoy sí se las quiero enseñar, entonces búscala y la pasamos. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Entonces... ¿Pero eh... te la mando de niño o de adulto? Sí, tienes de niño, de niño. Estaba feito Ripley, la verdad. Era muy cohibido, seguramente le hacía bullying tenía unos lentes unos, unos dientes bien gachos... Y él se la pasaba leyendo eh, estos diarios que siempre han existido, que son amarillistas, de cosas extrañas. A él le apasionaba mucho descubrir el mundo. Él era un niño inquieto por conocer los misterios, por conocer las cosas increíbles, por conocer... En ese tiempo, 1890, para sus 10 años, eh, 1905... Eh, pues el mundo todavía no se conocía. Los viajes los hacían solamente algunos adinerados, algunas personas eh, que tenían ciertas profesiones. No era muy conocido el mundo por las personas. Era oculto lo que sucedía en, en los países africanos, en los países uh -huh. del Pacífico, en las Islas del Pacífico, en China, por ejemplo, en la India, en Rusia... Había lugares en Sudamérica, había lugares que, pues en realidad los extranjeros no habían llegado, que todavía vivían en sus costumbres, sus tradiciones. Y todo eso a él, Ripley, le fascinaba, aunque nunca lo hubiera visto y lo que podía leer y saber de eso, pues soñaba con algún día poder viajar alrededor del mundo Listo. y conocer estos lugares. Listo. ¿Les puedo enseñar? Ya te lo mandé, ahí está. A Robert. Te mandé, te mandé dos, una donde está niño y la otra es donde es adulto. Gracias, vamos. A ver, aquí Listo. está Robert L. Ripley, cuando era, cuando era chiquitito. Pues vean, es con esos dientes, pues, ¿qué iba a hacer en la vida? En la primaria, obviamente, lo criticaban, se burlaban de él, le jalaban las orejas, le decían que tenía dientes de burro, de caballo, de ratón de conejo, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, Robert L. Ripley fue fue bulleado tuvo bullying, y bueno vamos a ver ahora la fotografía no, no se despeguen de esta transmisión ni de este podcast, porque si no saben quién es Robert L. Ripley, se van a sorprender, aunque usted uh -huh. no lo crea uh -huh. estamos eh, conociendo su vida eh, él Vamos a pasar aquí. Él le gustaba mucho dibujar. Él hacía muchas caricaturas. No tenía dinero para poder tener lápices buenos de dibujo o láminas, cartulinas, para poder hacer sus dibujos. Él dibujaba en bolsas de papel. En aquellas épocas se llevaban las cosas del, del mercado, las cosas de la tienda en bolsas de papel en Estados Unidos. Él dibujaba ahí. Y su sueño era eh, poder, poder vivir de sus dibujos en aquella época, imagínense. Iba a la secundaria, él hacía dibujos y su papá murió en 1906. Su papá muere y entonces, pues si no tenían tanto dinero su, su mamá y, y él, eh, pues ahora padecían más, ¿no? Porque ya no estaban, eh, ya no tenían la ayuda de su padre. Entonces, su mamá le decía a Ripley que, que buscara una, un trabajo verdadero, como muchos en internet nos dicen algunos, que busquemos algún trabajo verdadero. Y él soñaba con ganar dinero de, su, de sus dibujos. Y sucedió que, voy a leer aquí, dice, cuando su padre murió repentinamente en septiembre de 1905, Ripley se quedó solo con su madre, su hermana Ethel y su hermano Douglas. A pesar de que su madre le insistió en que buscara un trabajo de verdad, Ripley siguió dibujando e incluso ganó algún dinero haciendo carteles y anuncios para el equipo de béisbol local. Atraído por las historias acerca de los artistas de la plantilla de los periódicos de San Francisco que ganaban mil dólares al año, envió una caricatura de una viñeta a la revista Life de Nueva York. El boceto de 1907 tenía un juego de palabras, etcétera. era sobre una mujer que estaba lavando y, y tenía un juego de palabras ahí deportivo. Y eh, dice que Ripley dibujó la portada del programa de graduación de su secundaria y firmó el dibujo como Leroy Ripley. Cinco días más tarde, Life, la revista a la cual le mandó, el periódico al cual le mandó su dibujo, publicó la caricatura de Bill Ashbell en su ejemplar del 18 de junio de, eh, del 18 de junio de ese año y ganó con eso 8 dólares mm. le dieron 8 dólares por ese dibujo y a él lo motivó bastante que le pagaran precisamente Sus dibujos eran buenísimos ¿no? por... sí, sí, era buen dibujante era caricaturista sí. él supo que podía ganar dinero haciendo dibujos entonces empezó a tocar puertas con sus dibujos haciendo sátiras o haciendo caricaturas sobre eso, pero en su gran parte era sobre deportes. Después fue a, a San Francisco, en donde estuvo en dos agencias, dos periódicos, en donde les dieron la oportunidad de hacer dibujos y con eso ganar dinero, pero pues resultó que por diferentes situaciones lo despidieron. Hasta que tiene una oportunidad en Nueva York se va a, al periódico The Globe, El Globo, supongo que es The Globe, ¿es el Globo? Sí, sí, sí, Se va al periódico El Globo y ahí le dan una sección, una sección deportiva. Él hacía viñetas, hacía dibujos sobre todos estos, eh, todas las participaciones deportivas y de pronto viene las, la Primera Guerra Mundial. Entonces deja de, de haber eh, cosas deportivas y comienza la guerra. Bueno, pasando la guerra él eh, comienza nuevamente, retoma, haciendo las caricaturas de los deportes que empezaba nuevamente a darse, y entonces se le ocurre hacer una viñeta sobre eh, curiosidades deportivas. Esa viñeta se llamaba, eh, vamos a ver aquí cómo se llamaba, Campeones y Chiflados, así le puso su viñeta, Campeones y Chiflados, Dice, la viñeta Champs and Chumps, campeones y chiflados, apareció en, Nueva York, en el New York Club el 19 de diciembre de 1918. Mostraba nueve increíbles hazañas atléticas tomadas de la colección personal de Ripley de deportes osados, actividades extremas y sitios lejanos. Eso lo publica, le va muy bien, tiene mucha aceptación por la gente, eh, tanto que comienza a recibir cartas, de gente que le pedía una segunda parte una segunda viñeta con curiosidades deportivas y Ripley hace 10 eh, de meses después 10 meses después de su primer uh -huh. viñeta campeones y, y chiflados hace otra segunda viñeta de curiosidades deportivas y ya está por no saber cómo ponerle, no, no tenía un título, le puso aunque usted no lo crea Publican uh -huh. esa segunda viñeta 10 sí. meses después, publicando esa viñeta. Que incluso la gente que vio el programa de Ripley, con este no me acuerdo cómo se llamaba el que lo presentaba, era un actor. Sí, uh -huh. oh, oh, este, bueno, Pero eh, Jack Palas, había, ¿no? Jack Pallas presentaba su programa que seguramente ustedes lo veían en los 70 o en los 80. Yo, como yo estoy del 2000. Veo, vi las repeticiones en YouTube. Algunas están, haciendo medias feas, pero tengo libros. Entonces, Jack Palas presentaba ese programa y salía la viñeta con la que Ripley la salió o, se, o fue lanzado a la fama con esa viñeta de aunque usted no lo crea, que se la vamos a mostrar ahora. ¿Me la puedes, sí. puedes pasar? ¿Qué? La, la viñeta. viñeta. sí. Ajá. Ponle, este, aunque usted no lo crea, viñeta y ya se está. Sí. Se las podría enseñar ahorita. Aquí la tengo abajo. Si, si ustedes quieren pues eh, me levanto y se las puedo enseñar pero yo creo que es mejor una foto para que la publiquemos directamente porque si se, me levanto y se las enseño va a estar va a estar moviéndose y pues no van a poder distinguir bien las los dibujitos entonces mejor que me lo sí, pase andrea sí, sí. y se las presentamos por la Sí, aquí está aquí abajo la tengo mira, aquí está el libro a ver, vamos a ver. Tenemos la viñeta. De, aunque usted no lo crea, ahora se las voy a enseñar. Gracias, ese sendo. Es de Navidad mi, mi sudadera, pero pues eh, con estas, con estas me siento calientito y por eso me las pongo. Me las pongo. Es, No, no me aparece. Eh, sí, mira, pone. ¿Es esta? No. no. No, no, no. Es esta. Pone, eh, eh, aunque usted no... Um... Believe it or not. ¿qué es? más bien le tomo una foto porque no aparece. Uh -uh. Ah, no, a ver. No paso. Or or not. Ah, sí, en inglés. Believe me or not. Ya la encontré. ¿Sí? ¿Es esta? No. no. no. Es eh, esta, ya. Sí, esa. Mm. Entonces vamos a pasar la, la viñeta con la que Ripley... Y, y firma Ripley y en esa segunda viñeta ya firma como Ripley. ¿Cómo, cómo es el, el destino? ¿Cómo es, como... es el, el, la metafísica de que muchas veces hemos hablado? ¿Cómo es esto de que deseamos las cosas? Sí. Que a Ripley le, le sucede esto. Él soñaba que con sus dibujos pudiera vivir, pudiera tener... Eh, Experiencias increíbles, aquí estamos viendo la viñeta donde eran así así de sencilla la viñeta, donde tenía estas curiosidades deportivas. Aquí está la la, la y le comienzan bueno, ¿no? a llegar... Buenísimos los dibujos, el tipo tenía muy buena... Sí, sí, dibujaba muy bien. Sí, muy buena proporción. Comienza a tener eh, miles de cartas que, que le gustaba el tema. Y con eso comienza a hacerse popular. Entonces, ya trabajando en el Globo en Nueva York, ya que había tenido éxito su sección de dibujos y su nueva sección de Aunque Usted No Lo Crea, el Globo le paga un viaje de cuatro meses por el mundo para que pudiera encontrar cosas curiosas. ¿Te imaginas? Peladita. Peladita la tuvo horrible. O sea, feliz uno que le paguen a uno por, por recorrer el mundo para encontrar cosas, no. Este señor traía ya la torta bajo el brazo, ya venía bendecido, traía la suerte por todos lados. Con, con su segunda o sea, su tercer trabajo sí. de dibujante, o sea, no, no anduvo que vendiendo pan, que, que subiéndose a los camiones de, pásale, llévala, llévala, llévala, la cruz, la cruz, la cruz, hasta Patitlán, Patitlán, Patitlán, Metro churubusco Metro churubusco o sea, no, no, no. le hizo eso, ni tampoco vendiendo, ni de... ¿Sabes cómo, cómo eran los cerillitos en los centros comerciales? ¿En Colombia no. había cerillitos? ¿Qué es? Ah, los que gritaban... No, no, los cerillitos son no, los que... No, no sé. Los niños que empacaban las cosas en el centro comercial. Ah, sí. ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo se llaman allá? Eh, Empacadores, ¿no? Uy. O sea, col normal. Col Colombia es muy muy educado, ¿no? Pues Aquí sí. se les llama, se les llamaba cerillitos porque ya no hay niños trabajando se así. en los centros comerciales. Lo que pasa es que en Colombia, serillitos. lo que pasa es que en Colombia no, desde, desde ¿qué te digo yo? Es como desde el 80 y algo los niños no trabajan. Es prohibido. Sí, sí, exactamente. A, acá también ya los dejaron, pero antes, donde, cuando esta gente vivía sí, en no. los 70s, en los 80 había cerillitos, sí. o sea, okay. Ripley no, no trabajó de cerillitos, o sea, sí, sí padeció, pero él siempre fue con los, mis dibujos, mis dibujos. A su tercer trabajo, eh, hace dos viñetas y se vuelve famoso, no. tiene éxito, y el globo le paga un viaje de cuatro meses alrededor del mundo para que encuentre curiosidades. La hizo, ahí la hizo. Ripley se embarca en un buque de guerra, un buque de vapor. Ah, no, esa es una canción de Delita se fuera con otro. En un, buque, en un buque de vapor se embarca y comienza a viajar por el mundo y comienza a encontrar lo que él siempre soñaba. Nuevas culturas, nuevas tradiciones, nuevos lugares, nuevos, nuevas sí, ¿eh? esculturas, nuevas formas, nuevas personas, nuevos lenguajes todo le parecía increíble. ¿Cómo no parecerle increíble cuando en esa época el mundo no estaba abierto para todos? Solo algunos tenían la dicha de conocer algún otro país y muy pocos la dicha de conocer otros continentes. Así que... Y encontró muy buenas cosas. Muy Ripley cosas. pegó ahí. Sí. Y yo creo que eh, de ahí, bueno, vamos a ver. ¿Quieres que cuentes ¿cu ¿cu algo o sigo platicando de Ripley? Eh, me cuenta un poquito más y yo les voy a contar eh, pues curiosidades y cosas así que él encontró. Hay cosas muy buenas. ¿sí? Bueno, no se las voy a hacer larga porque eh, ustedes eh, no, no, no se acostumbran. Bueno, a la larga sí se acostumbran, pero mientras no están acostumbrados, entonces lo voy a hacer rápido. Él quiso jugar béisbol, eh, entró como a un grupo de atletismo donde jugaba handball, y de pronto llegó el amor de su vida, y se casó con ese amor de su vida, o sea, no le batalló, no, no le batalló. No, no le tocó nada difícil. ¿Y qué todo pasa? Así, puta, todo así ay, le fue ay, dando, ay. todo, todo, como si le fuera pegando al gordo. ¿Recuerdan que era un niño que era eh, cohibido, que le hacían bullying, que estaba, este, dientón como ratón, eh, eh, que no salía de su casa, que nada más se pegaba a leer las revistas, etcétera? Pues bueno, ese niño que tenía ese sueño, eh, de pronto escribe su primer libro de curiosidades, de todas esas experiencias que tuvo en estos lugares, en estos otros países, escribe su primer libro, eh, Believe It or Not, Believe It or Not, ya no sé si lo digo bien, hay ustedes que saben sí, lo, mucho. Lo, inglés. Dices, lo dices bien. Believe It or Not, eh, aunque usted no lo crea, mm -hmm. ¿y qué pasa con Believe It or, or Not? Believe, believe. Believe it or not. ¿Qué pasa con ese libro? No. Que chingue su madre, que dos mil, este, dos mil o dos millones de copias vendidas. Uh -huh. O sea, se vuelve el libro más popular de esa época, se vuelve el libro más popular y replay, pum, se vuelve millonar, millonario. Increíble, ¿no? O sea... Porque hay gente que si va a talla para las cosas, ya le tocó tan fácil. Todo, o sea, todo todo, todo. todo, todo. ¡Pum! Su primer libro que escribe, primer libro que es bestseller, y ¡pum! Millonario Ripley. Sí. Millonario. Entonces, ya que se vuelve millonario, pues Ripley se dedica a viajar otra vez por el mundo, pero ahora comienza a ser un coleccionista. De curiosidades, de cosas raras. Se corta. De ya. extrañezas. Que se corta, amor. Que se está cortando. A ver, tranquila, ya escuché. <risa> tranquila, tranquila. Está roñita, entonces no puedo hacer nada. Eh, Mucha estrella que se cargaba <risa> el Sí, ¿no? Nació estrellado sí, ese sí, replay. No, sí. no, estrellado es cuando no tiene No, estrellado es cuando no. Sí. Nació con estrella. <risa> Gracias a Gustavo Premium por, eh, dice que es nuevo miembro, gracias mi hermano, saludotes Dice no se corta ya ves hay gente que dice que no se corta Colección Ah, no se corta, corta. No. Ah, bueno, porque alguien dijo se corta, se corta Sí, pero yo creo que era la, transmis la transmisión de ellos o sea su internet Gracias Gustavo, te mandamos un abracito Ripley se vuelve millonario se compra una isla se hace una casa en Nueva York oh, sí. y comienza a llenarla de cosas extrañas, misteriosas, inigualables. Comienza a dar banquetes muy exóticos para la gente famosa de aquella época de Estados Unidos que estaba inmensamente feliz. Sí de visitar la mansión de Ripley y de ver tanta maravilla que había traído de todo el mundo. Porque su casa... Ah, si ¿sí tienes una, una foto de su casa de Ripley para que la puedan ver. A ver, vamos ponle a la F, foto. House Ripley's Collection. Ponle así y sale. Entonces, mucha gente famosa se iba a, a las, los banquetes que hacía Ripley y... Y se recuerda que Ripley incluso salía vestido con una... ¿Cómo se llaman estos que usan los chinos? Una bata, una bata. Como una bata china. Yo no sé si tenía hilos de oro o no, pero eran batas lujosísimas. ¿Como el de Playboy? ¿Sí? No, no, es no, como china. Esa ese es una ah. bata de bañar. <ríe> ah, La otra es como una... Como de chinos, de asiáticos. Entonces, ah, bueno. de esos bordados increíbles... Y fíjense que a Ripley, Ripley dice que el país que más le gustó, el país del cual se enamoró fue de China. Que en China fue donde descubrió y encontró las cosas más extrañas. Pero no todo, no todo fue China. Ahorita les vamos a hablar sobre otros países. Y, y vamos a llegar al momento del programa de Jack Palance, eh. que era... Tiene, free play? Oh, tiene, está, okay. tiene esta ¿Cuál te No, me no, cuál no, es? Este ¿Haces Dios. son los museos? ¿No es esta? No uh, ¿Esta? Es, sí, uh, no <risa> eh, Aquí tengo, aquí la tengo abajo Pero no se las quiero enseñar así Se las quiero enseñar en la pantalla mm. Sí, es que cuando le buscas acá Salen más sus museos Que su casa eh, bueno, a ver si encuentro una foto Si no, se las voy a tener que enseñar de aquí del libro Sí Bueno, mejor se las sesión en el libro Y vamos a ver acá Toma foto y, y, la, y la muestra Toma foto y la muestra No, creo que aquí <risa> okay. Bueno, incluso Replay reportaron que Ripley recibía alrededor de tres mil, cartas diarias. Tres sí. cartas diarias, porque en aquel tiempo no había correo, que no había teléfono, etcétera. Pues todo se manejaba con cartas, tres mil cartas diarias. Y aunque usted no lo crea, Ripley en esa época, en ese tiempo se consideró el hombre más famoso de todo Estados Unidos, superando al mismísimo presidente. ¿Ustedes lo pueden creer? Más famoso que el presidente en Estados Unidos, Robert es que, L. Ripley. Y es que se facilitaba, o sea, la gente la gente empezó a ver que él recopilaba todas estas cosas raras y todo esto. Y como en esa época no había nada de eso, pues era, para él era, fue súper fácil, ¿no? Le llegaba toda la información a él. Y claro, pues... Bueno, no no sé si tan fácil, porque, o sea, tuvo que ir a sus vivir, cartas, vivir sí. la experiencia. O sea, las cosas... Las que, cartas que le llegaban. Las cartas que le llegaban más uh -huh. eran como de, de, de que lo querían, de que le decían que sus viñetas le eh, gustaban. Pero creo que también eh, le, le enviaban cartas. De, eh, comentándole pues de casos así extraños, podría ver y... si sí, no, si sí, claro pudo, a lo mejor pudo recapitular, yo no sé, bueno, no he leído bien, si Ripley hizo más libros el eh, que haya escrito libros eh, su primer libro fue el, el que rompió todos los récords y el que, con el que se volvió millonario y aquí tenemos fotografías de cuando estaban en sus sus eventos sus fiestas sí se ve ya lo ven, ya lo eh, a ver eh, a, um, a, hacia acá ahí, ahí se ve ahí se ve ahí ya te corre un poquito hoy. y listo hoy, hoy lo invitamos a la gente de hoy lo invitamos a la gente de TikTok dice vamos a leer lo que dice aquí Freeplay tenía fama de realizar fiestas extravagantes en 1934, Ripley compró la isla Bion en Mamornek, Nueva York, Estados Unidos, una mansión en una isla privada en la que podía relajarse y ofrecer fiestas rodeado de artefactos de todo el mundo que había coleccionado. Invitaba a su isla prácticamente a todos sus conocidos, amigos, familiares, políticos, deportistas, miembros de la realeza de visita y celebridades y lo agasajaban con magníficas comidas, fiestas de disfraces y parrilladas para celebrar cualquier ocasión. O sea, ¿No le batalló? No. ¿No le batalló? Más famoso que el presidente, las mismas realesas lo iban a ver a su casa, tenía un chingo de dinero, viajaba por todo el mundo recopilando sí. curiosidades, que para aquella época... Eh, estamos hablando de 1920, 1930, 1920, 1930 para esa época eh, cualquier cosa que encontraran en comunidades de latinoamérica en comunidades de china en comunidades de las islas del pacífico etcétera pues todo era extraño todo eso no estaba documentado al 100% entonces por replay fueron conocidas muchas cosas entre ellas eh, cuando va a la India, él menciona que es el lugar más extraño que haya visto, en donde encontró las cosas más raras, eh, no es inigualable lo que parece o lo que es la India, es como surrealista, yo no he ido a la India, pero he visto muchas, eh, pues muchas documentales, fotografías y cosas sobre la India, y hay cosas que podemos enumerar que son realmente, aunque usted no lo crea les voy a contar una que yo vi en una fotografía a ver, la podemos buscar a ver, busca, hombres hombres haciendo caca en el río no. sale no, entonces, entonces yo lo busco <risas> hombres haciendo caca en el río, ¿cómo se ría ese <risas> no. río? ¿cuál río? el, el río que tiene ahí dónde? la India ah, el Ganges el Ganges, sí mm -hmm. todos o muchos van ahí al río y se hacen popó sí. y ahí se bañan y ahí hacen buches se lavan Uy, los dientes sí, horrible. ahí mismo avientan a los muertos creo los sí. queman creo que ese, ese río tiene más de cinco mil bacterias cinco mil bacterias uh -huh. a ver me voy a buscar este hombres de la India más de cinco mil bacterias en el... y, y no sé a quién yo por, por, no el... ponle muy Gan... sí, <risa> no. te van a salir muchas cosas horribles. A ver, yo, yo quiero enseñarles esa foto porque me impactó cuando la vi. Eh, aquí no la encuentro. Híjole, se los hubiera preparado, ¿verdad? Yo, yo la tengo guardada por ahí porque me pareció impresionante la foto. La gente por la calle va y tienen granos y cosas así por meterse a bañar en, en el Ganges. Y es que dicen que su río es sagrado, ¿no? Sí, para ellos es sagrado. Dice Yuri, la India es uno de los países más contaminados en el mundo, es una lástima. También es uno de los más poblados, creo que es el segundo más poblado. Después de China, sí. Después de China es la India está contaminadísimo, está lleno de gente, eh, tienen una cultura, una costumbre, una religión, sí. que, que o se nos hace pasar tantas cosas, y ahí mismo Ripley, por ejemplo, encontró a los, estos, ¿cómo se llaman? ¿Faquires se les llama? ¿Cómo se llama a estos hombres? que eh, Bueno, él se... Se impresionó cuando vio a un hombre que estos que levantan la mano por toda su vida, que tienen levantada la mano... Los, eh, eh. Dice Dalia, y, y huele muy mal, muy mal, de verdad, ¿de verdad, sí, Dalia? sí. ¿Tú sí ya sí, fuiste sí. a la India? Ah, dicen que, que sí, huele horrible y que... Si Dalia ya fue a la India, que nos llame por teléfono, el número está en pantalla, sí. que nos diga su experiencia en la India. No <ríe> quiero estar hablando mal de la India, porque luego dicen... ¡Uy, mi suegro es indio! <ríe> ¡Mi digo, suegro! Ya valio, man. Uy, sí, el país no. más contaminado es Bangladesh. ¿Bangladesh no es la, in es no es la India? ¿Está pegado a Bangladesh a la India? Eh, ahí está el número WhatsApp, por sí, favor. Ya me, ya me Dalia, cuéntanos si tú ya fuiste al río Ganges. Los, los gringos son los que van más hacia el río Ganges a, a meterse. En, hay un video donde hay unas gringas que se están metiendo y se bañan así, hacen así. ¿En serio? Uy, no, horrible. ¿sabes? Eh, ahí mismo, en el río Ganges o sea, todos los días es un peregrinar de gente que lleva a sus muertos. Entonces, los pone como en una balsita y les prende fuego. Y entonces, los, los muertos se van por el río quemándose. Pero, uh -huh. yo vi un documental que dentro del río hay como, como una islita, o sea, porque el río es gigante, sí. es grande. Como que hay una isla, y en esa isla viven unos indios, los yoguis, gracias Aníbal Cabal, los yogis los yogis eh, Hay una como isla dentro de ese río en donde hay personas que se alimentan de los cadáveres que avientan la gente al río Gans. ¿En serio? Sí. Yo tenía entendido de que esos muertos, o sea, el río se los llevaba y ellos pensaban que ya se iban ahí. Pero llegaban a esa isla y ya sí, o sea, llegaban los cadáveres. Van y por, por el río estos cuerpos en las balsas y los estos que viven en esa isla los jalan y se comen a, a la gente, se comen los los muertos, se los comen. ¡Ay, no, qué asco! Eh, Aniel Max nos mandó 19 pesotes. ¡Hola, Ángel! Dice Dalia no, Gorita y también la comida hace daño. Aniel Max, esperamos que tu papá esté muy bien. Dinos cómo sigue, mi hermano, por favor. Por favor, dinos cómo sigue tu papá. dice que la comida hace, hace daño. No, es que, sí, yo me imagino. ¿por qué no nos habla? O sea, tiene un tema de conversación y no nos hablan. Sí, llama, ya, ya, eh, en la calle hacen un montón. De... Ah, se tatúan en la calle, qué, qué bonito. Ah, sí. Con toda la asepsia del mundo. <ríe> se sacan muelas en la calle, en el suelo. Sí, también. Eh, Estos son los que se... Los que se sacan los dientes con un de dentista en, callejero, ¿verdad? De todos en, en la calle, con las manos así, sucias sí, y cierto. todo. Así te meten las manos así en la boca, todas sí. sucias. yo vi un video donde como yo estudié prótesis dental. Ay, qué feo. Como, como ustedes este, no lo sabían, pero estudié prótesis dental. Entonces, eh, hacían las prótesis, hacen las prótesis en la calle. ¿En serio? Y, y este, combinan los, los acrílicos. Para formarle del diente y se los hacen con, sin anestesia, sin nada. ¿En serio? Con, con el proceso de químico de, estos, de estas uniones. Y aquí agarrándole y se los ponen. Vamos a ver un video de eso. Yo quiero ah, ver sí. cochinarnos de estos. Sí, Vamos sí, sí. Hay, hay varios videos por ahí. Pero para la gente que... No, no... los tatuajes son lo, lo más... Eh, uf... En guantes... En ah, tatuajes los, también, así, sin Los guantes. tatuajes, sí, los tatuajes. Uy, no, eso sí me das. Ah, estos son, son, estos son en Pakistán, que lo sacó Luisito Comunica. Uh -huh. Pero ahí está la odontología dijera la India... Ahorita pon otro, otro de los tatuajes, para que, ah, que vean cómo tatuajes, es que se tatúan. Sí. Pues, bueno, yo creo que se tatúan como... Y con un trapo sucio te limpian la sangre todo. Igual. Compartir pantalla pantalla la odontología vamos a ver si este este video tiene la odontología qué. Okay? que estamos viendo en pantalla sí, estamos viendo pantalla, ahí vemos cómo ¡Ay, no Guapala. les ponen los dientes miren ahí le falta el diente, los dientes de enfrente mira al señor. cómo escupe ahí en el suelo donde todo el mundo pisa y ahí le va a buscar unos dientes estas son eh, son carillas estas las usan para para practicar pero mira aquí se las ponen como si fueran dientes así para hacer eso y no Dios mío mira no y mira con la mano ahí uh -huh. sin yo no sé la si sí, la pandemia salió de China no sé cómo no ha salido una pandemia de la India la verdad no no <risa> no me cabe en la cabeza cómo no les ha salido una pandemia de allá porque, porque sí era para que les saliera una pandemia de allá pues es que lo de la pandemia es chisme pero bueno, no lo digas aquí YouTube se enoja entonces sí. YouTube se enoja si dices Después que, el, que no existió ¿no? <risa> si dices que la pandemia no existió YouTube se enoja bueno, de los tatuajes. Pásamelo. Mira, te va a pasar. Uno queda asquito. ¿Con qué se los pegan, dice Krop. Eh, eh, se los pegan con. No, es una. Eh, Daelia es odontóloga. No nos puede decir con qué, pero es con. ¿Cómo se llama esto? Lo dije hace rato. Eh, Un grandes saludos a Ariel Max. Ok, mi hermano. Ok, cuídenlo mucho, cuíden mucho al papá que esté bien. Se los pegan con eh, estos polímeros que se llama... ¿Cómo se llama, Dalia? ¿Tú que eres odontóloga? Con gel dice Fai. No, no, se los pegan con ese alginato, ¿no? Con el alginato, no. Con acrílico, es acrílico eso, con acrílico. Ahí está. Y ahí están haciendo la mezcla. Ahí eh, es, es la mezclita. Eso es un polvito. Te voy a pasar uno es, que verdaderamente me dio mucho asco. Es un polvito y un líquido y se hace el acrílico. Vamos a contestar la llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches. Saludos, amigo. Soy, este, soy el de, de la magia del caos, ¿te acuerdas de mí? La magia del caos. Oh, hoy, hoy estamos. Sí, hace tiempo, este... sí eh, no, pero quería ahorita que estás. Como que estás boleando a la, a la India. No, no, eh, estoy diciendo verdades, nada de bolear. Esos son verdades. No, que colinos, y que, y que se, se cagan en la calle. Pues no es es verdad, esos. pues es verdad. Que... <risa> sí, es verdad, es verdad. Pero pero también dicen que, bueno, la, la flor del loto, pues nace de, la, de los ríos, de, de los ríos que se estancan, de la, del agua estancada, del agua, del agua cochichina, pues nacen las estas flores con, um, con tanta fragancia y que son muy veneradas en la India, ¿no? salen de la porquería, esas flores tan hermosas. Bueno, pues igualmente la sabiduría de la India, pues si, si, si observas más allá de todo esto que están comentando de la India, que es verdad, puedes descubrir una sabiduría que, eh, por ejemplo, um, en los, eh, hay templos hindúes, que, que sus grabados... Um, eh, tienen eh, representan eh, imágenes por ejemplo de células o de, o de lo que ahorita conoceríamos como una imagen de, de un microscopio imágenes microscópicas de, de, de, de um, digamos pues, de, de, de la materia ¿no? del cuerpo humano y tal y tal eh, o, te, o, o, o te explican así por ejemplo en pasos cómo cómo ocurre la, gest, la gestación en un templo hindú de, digamos, 5.000 años atrás, me no explico. No. Te revela que, que sí, efectivamente, lo que platicabas en, en otras eh, transmisiones. En el pasado no, no, nos enseñan que, que, que eran más atrasados, pero es lo contrario. En el pasado eran, eh, tenían tecnología más avanzada que lo que, teníamos, que, lo que conocemos ahorita. Y eso, eso es lo que... Esas, lo que um, viendo más allá de lo que platican ahorita de la India puedes descubrir ah claro, o sea, por eso es riquísimo en cosas extrañas para nosotros que somos de este lado, eh, estamos hablando ahorita del río Ganges en general y de otras cosas, pero claro que la India tiene muchas más que podemos platicar, claro ya o sea, estamos hablando de replay y pues bueno, nos, nos salieron esos temas claro, claro pues eso, eso quería compartir, sí, claro. Eh, ¿Conocen las vímanas? Eh, sí, sí. Eh, Estos es como eh, castillos flotantes, eh, ciudades casi eh, donde eh, pues se dice que se transportaban a los dioses y tal, ¿no? Pero sí, eran así como, como, como castillos, como pirámides flotantes, claro. Sí, exacto. Actualmente se cree que pudieran haber sido naves extraterrestres porque también hacían guerras con, con armas nucleares y armas que en la actualidad conocemos, pero que en aquella época no... Sí, pudieran... sí, eh, ellos, ellos tenían eh, estas armas, eh, por ejemplo, eh, que utilizaban el sonido, o, o así, estas armas que se, que se activaban con los mantras, eh, pero armas de, que podrían causar... 100 veces lo que, lo que ocasiona ahorita una bomba, lo que conocemos como la una bomba nuclear y tal, ¿no? las no almas poderosísimas, así tipo, ¿pas eh, de, un, de cuento una, una historia de anime que conocemos ahorita, así de... Mm, eso, eso, eso era lo que, lo que sucedía en, el, en, en aquellos tiempos, unas cosas increíbles así, de la India. A mí me encanta, yo tengo aquí en mi casa los doce eh, los cantos de Srimad Bhagavatam, tengo, tengo varios, varios, varios textos sagrados aquí de la India, me fascina. Ok, okay. y por ejemplo, ¿qué, has aprendido? ¿Qué, ¿qué te ha dejado la cultura india en tu vida? Algo rapidito, no me cuentes mucho. No, hombre, pues, pues mira, eh, eh, yo a los 18, ahorita tengo 32, eh, a los 18 años eh, me topé en una, en una biblioteca, yo precisamente buscando un. un algo que me alimentara espiritualmente, ¿no? Yo quería estar en esa despertar espiritual. Y me topé, aquí lo tengo precisamente, lo estoy viendo. Eh, me topé con un libro gordote que, que me llamó mucho la atención en la portada. En la portada sale Krishna, en la batalla de Kuruksetra. Eh, una batalla épica, uff, una historia increíble. Bueno, pues me topé este libro, me llamó la atención. Y, y las letras raras, ¿no? El, del sánscrito. Yo no sabía qué onda bueno, pues lo compré, yo sin entenderlo ni nada, y resultó ser eh, algo que, que, que abrió mi mente totalmente, y, y me cambió, o sea, fue, fue, una, fue una etapa eh, que marcó y, y, y, y, y cambió mi vida, pues, en, en muchos sentidos. Ok, pero pues, sea, me, me dijiste en general, o sea, algo, algo, una frase de la India, algo que recuerdes que haya impactado en tu vida. Una frase de la India, bueno, eh, pues es que es, es, es, es muy grande, yo, yo te, puedo, te, puedo, te puedo decir quién eh, de, de, de, este, de todo este, este hinduismo, marcó mi vida, que, que, si, lo, si, lo, si, si quieren ustedes entender un poco más sobre la cultura hindú, se los recomiendo, es Suami Prabhupada, eh, o Suami Prabhupada fue el que trajo a Acá occidente, eh, el movimiento Hare Krishna. Uff, es, es, es otro boleto, no es otra cosa. ¿Y los Hare Krishna's qué, ¿qué hay, no hay, hay, vale. ¿Los Hare Krishna's que promueven? Eh, los, los Hare Krishna's, bueno, pues promueven el, el Bhakti Yoga. ¿Qué el, el Yoga de... ¿Cómo se dice? De este, de, de, la... esa no fue la palabra... Cuando veneras a, cuando veneras a, a, a algo, a este... Ah, eh, eh, eh, me fue. Pero sí, o sea, probar bueno, el, el amor a Dios, el, el, el, la conciencia de Krishna, la, la conciencia de, de un ser superior, y tal y tal, no pero te, trae, te, te, te, te empapan de toda esta cultura del hinduismo. ¿Dios no sería No, no. ¿Tú, tú eres krishna entonces no no no no pero eh, lo he estudiado mucho y me me, me, me encanta ¿no? ok muy bien bueno gracias gracias mi hermano por la llamadita y por eh, participar por, com por comentarnos algo con respecto al tema que sí siempre es eh, bien recibido todos sus comentarios sus opiniones gracias te mandamos un abrazote Gracias saludos mi hermano eh, aquí por ejemplo lo de Ripley que encontró dice uno de los muchos hombres con los brazos arriba, arriba que Ripley vio eh, déjame mandar un saludo a Oscar León que nos mandó 10 dólares gracias por esos superchats, mi hermano dice yo conocí en el anime caballeros del zodiaco en una reflexión de Shaka y Buda sobre la pobreza en India unas imágenes en el río sagrado me dieron miedo, estaban mocoso en ese entonces. ¿De qué se trató, Oscar León? ¿Qué, qué reflexión dio este Shaka y, y Shaka y Buda? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Andrew, arriba las manos. Ah, bueno, es que a él... A... Oye, entonces no, el, el hombre que aparecía últimamente así con una mano arriba no es el único, también ha, ha habido más. Sí, esos, esos no yogis, a ver, tienes una foto que nos mandes no aquí. No sabía, ¿del hombre? ¿Ese? De, ajá, del Yogi. Sí, es que vi uno y yo pensé que, que era ese nada más, pero sí... Si... No hay varios, hay varios de Si hay más, no sabía. Que por su religión hacen cosas extremas. Hay uno que tiene el brazo levantado y ya no tiene cadavérico, ¿verdad? Ya se le murió el brazo, ya, sí, ya, ya no cadavérico. lo sienten, ¿no? ya sí, se ya murió. No. Pero yo no entiendo cómo siguen teniendo fuerza, o sea, eso es lo que es la meditación. Eh, ¿Cómo siguen teniendo fuerza ese brazo para sostenerlo arriba por toda la vida? Se le pegó la articulación. Y, y apenas... Ni, o sea, quedó tieso. ¿no? A lo mejor quedó tieso. sí. ¿Sí? Bueno, esas son cosas sorprendentes, por ejemplo, que Ripley encontró en ese tipo de países. Y en la India, eh, mucho más. A mí me interesan las cosas raras, extrañas, pero no sé, la India siento que es too much, dicen los jóvenes de ahora, ¿no? Dicen sí. Too Dicen much. ahí te mandé la foto. A ver, vamos a ver. Sí, sí, ya bastante. A ver, vamos a ver. Aquí está uno de los yogis. Ah, pero estamos con lo de acá, vamos a detener pantalla. Vamos a presentar. Ese pantalla. comentario de Yoyita. ¿Qué dice Yoyita? No, no, no, no lo quiero repetir. Aquí está, no, no. Ese, ese hombre, por ejemplo, levantan las manos, hacen muchas cosas, ¿no? Eh, así se mantiene su, su mano y fíjate que estas personas, no sé de qué se alimenten, como de agua y... No sé. Según de vegetales y agua. Ellos no comen animales, no comen. Estos estos señores se dedican al 100% a. Pues como su. Su religión, ¿no? Su, su, sí, su vida espiritual. Su realmente. vida espiritual sí. es completamente sí. así, ¿verdad? Sí. O sea, no sé hacer un programa sobre ese tipo de vida espiritual. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? John Galindo, amigo. John. Bien... Tus Bienvenido, John. Saludos. ¿De dónde nos hablas? Desde de Tijuana. Saludos hasta Tijuana, mi hermano. ¿Qué nos quieres platicar? Pues me gustaría tener como un capítulo en tu programa, permanente, Porque soy evidente, viejo. Tuve tú, tú un accidente Ajá. y sobreviví viejito, a un asalto. Me dispararon en la, en la cabeza y sobreviví a eso. Oh, ok, sobreviviste a un disparo en la cabeza y de ahí te comenzó a surgir un poder. Ah, pues creo, hijo, como que soy evidente y presento muchas cosas y me han pasado cosas extrañas, la verdad. Mira, de hecho el día de mañana íbamos a hablar sobre Sí. sí. Ah, los medios, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Te quieres quieres que mañana puedas platicar tu historia? Sí, sí. Empezamos 10.40. Eh, ¿Mañana? Sí. Sí. Sale, mucho gusto y me, me da gusto llamar con ustedes. ¿No? me da mucho más gusto que nos quieras platicar toda tu experiencia que se escucha, bastante interesante y bueno, no queremos también que adelantes algo, pero eh, mañana gente, entonces tenemos la historia de nuestro amigo, ¿cómo te llamas, dijiste? John Galindo John Galindo y ¿Te han pasado muchas cosas? ¿Muchas cosas raras? Pues así como cosas de, de espanto y pues cosas que yo presiento pues ya sin ver, presiento muchas cosas no sé si sea real o, o esté bien, pero pues, puede platicarlo mañana. Y, por ejemplo, eh, si tú te concentras con respecto a una persona, ¿puedes ver algo de ella, su pasado, su presente, su futuro? Como que algo así, como que presento cosas de las personas. ¿Pero tienes que conocerlas o con decirte, ah, Ghost in the World, que está aquí en la transmisión, le puedes decir algo a ah, él? Eh? Sí, como que puedo, puedo puedo presentir que me está mintiendo o me está diciendo la verdad a ver mira vamos a hacer un, un ejercicio uno nada más poquito sobre okay, okay. sobre Elena que vive en Monterrey y es nutrióloga ¿qué le podrías decir a ella uy pues para empezar pues está muy bien de explicar de eso de la del pues del metro... ¿Cómo, cómo dijiste metrosexualidad oh no no eso no yo no lo sé ¿De cuál? Eso, eso yo no, no puedo, no, no sé qué decir de eso. ¿no? ¿O cuál, metro, ¿Cuál metro estabas diciendo? No, no, no, tú. ¿Yo? ¿Del metro? ¿Metro qué? <risa> no sé, no. ¿Metrosexual? ¿Metrosexual? Sí, pues, eh, ¿me sonó eso? ¿Me sonó eso? ¿Eso le quieres decir algo de eso a, a Elena? Pues, no, la verdad no. Ok, si te digo, Elena vive en Monterrey, es nutrióloga. Eh, si te concentras, ¿podrías decir algo sobre ella? Ok, Neutrólogo. Ok, pues está muy bien lo que ella dice. Este Y pues, ¿qué le podría decir? Que recomiende pues cosas bonitas y cosas sanas para todos los niños. Para okay. los niños. No okay. Lo digo yo porque yo tengo unos vecinitos atrás de mí. No les hablo, pero pues siempre les grito... Coma frutas, frutas y verduras. verduras. Siempre frutas les... y verduras. Yo también soy cítrico. Sí, les gritas frutas y verduras. Ajá. Y porque ¿Y siempre los ves se comiendo se chetos, ¿sí o no? Sí. ¿Ya ves? Muy bien. Entonces, mañana, mi hermano. Mañana. Dale, pues. Que estés muy bien. Mañana a 10.40 iniciamos. Esperemos que estés por acá y nos llamas y empezamos con tu historia. Me parece interesante. Y mira. Eh, no sé qué decir con esto de que te dieron un balazo. Mañana nos cuentas cómo sucedió eso. Claro, claro. claro que estés muy bien, mi hermano. saludotes Muchas gracias. Saludos a ti, Oscar y Andrea. Bye. Bye. Bye. Dice Bolo Pani que nos mandó 65 pesotes para los taquitos. Ay, qué bueno. Porque ya mañana es viernes. Mañana es viernes. Hoy, sí. mañana, mañana es viernes. Ya taquitos. es viernes hoy. Ay, es mi Para los Aquito Docs, saludos. No sé por qué a tus admins me bloquearon los comentarios y nunca he faltado al respeto. Gracias por la transmisión. A ver, admins, ¿por qué bloquearon a Dolo Panic? Seguramente porque ayer me regañó, me insultó. ¿Ah, Dolo Panic te insultó? Sí. ¿Por qué? Seguramente por eso. ¿Qué te dijo? ¿O tú lo, tú lo bloqueaste? No. ¿Pero qué te dijo? No, mejor dejar así. ¿En serio te insultó? Sí. Mejor, no, mejor, mejor decirlo así porque si no no está clara ¿Sabes, la cosa. Sabes qué, mm. eh, mejor veamos el video de la India que te mandé de los tatuajes que está buenísimo. No quiero que luego ay que no sé qué, que. No, no, no. O sea, lo vas a decir, ¿qué te dijo? No, no, no, no, no, ¿cómo se te ocurre? Más bien veamos el video que está más chévere el video de la India. Pero si sí, él, él se pregunta él va a decir ¿qué te dije? Ah, no, no sé, mamá, no, no sé. O sea, X. Ay. X. A mí, chismes así no, no. me gustan. O sea, Tus chismes completos o no, nadie no. que no hablen. Porque si van a hablar. Más bien privado, te cuento. Ay, qué privado. Chismosito. Vamos a ver cuál es el video, dices. El video que te mandé, el de la India, el de los tatuajes, que está buenísimo. Porque eh, me di cuenta que, que no aparte de los dientes se sacan allá, sino también se tatúan. eso este. ¿Es este? Ajá. Okay. ¿Y también es de la India este? Sí. Ok, vamos a ver. Street Tattoo Artists Like India. Ese wow. es buenísimo. Hey, ¡Gracias, Aniel Max! Para otros taquitos y unas buenas cocas frías. ¡Eh! Hey. Hey. Gracias, hey. hey. hey. hey. gracias. Gracias por los hasta me puse contento, fíjate. Me puse contento. Vamos a apuntar aquí, vamos a ver, compartir pantalla. Eh, de tener pantalla, y vamos a compartir pantalla, nos vamos a Strict Ahí estamos viendo a estricta tú vamos a ver. Ah, no, ayer no hubo transmisión, fue anteayer. <ríe> ah, claro, anteayer. Ah, ¡Ay, okay. Talía te mandó! ¡Saludos, Talía! ¡Saludos, saludos, Talía! Ok, aquí estamos mira, viendo... ¿no mira, hombre? mira, mira, con la mano, sin ponerse guantes. Oye, ¿y ¿Así lo va a tatuar? ¿Así de a mano alzada? Mira, a, no hace un dibujo previo, sino así, mirando así y ya, y sin guantes. Oye, sí. y la maquinita, mira la maquinita, esas, las, esas hacíamos así la, en la cárcel, eran las que hacíamos, con una cuerda de guitarra. Y este y un, un pedacito de tarjeta, la recortas y haces eh, esa cosita que sube y baja. Y, aparte, y de el lo, aparte de eso, esa máquina te va haciendo herida, ¿no? Entonces, claro, cuando... Si te pasan una mano sucia, sientes el ardor ahí. Ah, o sea, si te pasan la, la mano sucia la o, mano por la herida. o el trapo sucio, no. Ese tipo yo creo que tuvo alguna infección al día anterior, seguro. <risa> el día después, digo. Gracias, Talía. Ah, apenas acabo de ver el mensaje de Talía. Gracias, Talía. Un abrazote. Gracias por, la, por el apoyo. Ok. Mira, mira la maquinita. Mira, sí. Mira la es, es Eso es hecho, hecho así. ¿Cómo es que le dicen? ¿Hechizo? Sí, hechizo, sí. hechizo. Sí. Es una maquinita hecha. Uh -huh. Mira, el dúo Ropani dijo algo. ¿Quieres que lo lea? A ver, vamos a ver entonces. Y así, y así. Y todo ese dibujo que le hizo quedó todo, yo no sé qué fue lo que se hizo ahí, pero quedó todo raro, todo pues eso, chueco. O sea, ahí tiene los dibujos y, y escoge cuál y no chingue, ¿en serio? O sea, ya es un dibujo para siempre. Ajá. Y ahorita mira con lo que lo limpia. Mira el, de, mira el del fondo, mira el de la foto. Mira el de la foto. <risa> el de no, foto de uy, ella, sí, está bien no. chistoso. No sé, o sea, no sé qué le presenta ese señor de la foto, pero mira cómo le escurre la tinta. Y dice Gonzalo Torres, me imagino que usa la misma aguja para tatuar a todos. Sí, sí, sí, sí, usa sí, la sí, misma sí, aguja, seguro, sí. seguro, seguro. Sí, exacto. Adelántale para que veas con qué lo limpia y todo. A ver, vamos a ver. Eso es Supremamente... Él. <risa> sí, a ver, vamos a ver. Ok, ¿hasta acá? Eh, eh, a ver, ¿hasta dónde se ve que termina? No, no, no. Le pone cosas encima. Eso es una herida, o sea, ¿cómo le Mira voy? ese trapo, ahí está el trapo. Mira así. el trapo. Y la madre. <risa> Todo negro, mira. Mira las moscas que están por ahí. Mira, mira cómo se le pegan las moscas en la herida. Sí, sí, sí. ¿Y le va a echar un poquito de gel antibacterial. ¡Órale! ¡Ay, con la mano sucia! Ese gel antibacterial no, no sirve para nada. Ah, ¡No, hombre! ¡No, no, no! no, no. cabrones no. ¿Cómo es que sobreviven con, con tanta precariedad, gente ¿eh? mira nada más, órale, ya está tu tatuaje ya, al otro día se 50, fue directo al hospital <risa> son 50 rupias wow un trapo bien mugroso que está en el piso sí, de es, hecho, ¿no? lo pone en el... está en el piso oh, el trapo sí, ese, mira sí, sí, sí. está en el trapo digo, está en el piso pero el tipo, bueno, se fue con su tatuaje bueno. Quieren un tatuaje vayan a la India. Sí, un, un tatuaje barato vayan a la India. Ahí se los hacen pues, económicamente 50 rupias, nada más. Sí. Bueno, también encontró que aquí tenemos un, unas fotografías. Eh, dice, un caso extremo de lepra, algo que Ripley vio con frecuencia en la India. En la fotografía, para que se la imaginen, porque no se las voy a poder mostrar, eh, está Ripley al lado de una persona que está como tirada en el piso, como personas pues que que piden ayuda, que piden limosna y la cara es una calavera. De, de la lepra que tiene está descarnado su su cara, se le ven ve las cuencas de la nariz y del ojo y Ripley está al lado de esta persona y eso le impresionó de los casos de lepra que encontró en muchas personas que andaban por ahí divagando en la India. Oh, la Dios, mar de Dios mío. De lepra. Deberías tomar esa foto y mostrarla. Está buena. ¿Que ¿La, la toma? Tómala, pues. Está buena la foto para que la vean. A ver. Pero sí se ve. Ay. Ya. Ahora sí. ¿Esta? Sí. A ver. Ay. Ah. Uh. ¿Está viva esa persona o está muerta? Está viva. No, ¿qué pasó aquí? ¿Ya no la tomaste? Gente, no, imagen, espérate. La gente en Spotify, ahí está. Listo. Ya tomamos la foto. Eh, vamos a presentar la foto de esta persona que encontró Ripley en la India. Yo no sé, ¿alguien ha ido a la India actualmente? ¿Saben si hay personas que todavía están en el, con lepra y que andan en la calle? Eh, Listo, ahí te la mandé. Uy, no, no sí, está impresionante esa Vamos foto. Vamos a ver. Vamos a... Uf. Voy a pantalla. Vamos a compartir pantalla. No se me ofendan, no estoy este, haciendo bullying a la India, estoy diciendo puras verdades. No, pero las historias de Ripley que estamos hablando, pues sí. Obviamente. Claro, que la verdad sea así, no es, no es mi culpa. Parece, ¿Sabes o sea, que Me parece que él estuviera sentado al lado de una momia, como una momia sí, así. Parece como, una esas, momia. Pues, no, increíble que, que esa persona esté yo. O sea, están. O sea, eso. Están como muriendo en vida eso, se caen los pedazos. Mira, vamos a ver. ¡Ay, Dios mira, mira la cara sí. que tiene esa persona. Parece un cadáver, ¿no? Sí. Mira, ¿cómo? No, debe ser impresionante ver a alguien así, en ese estado de putrefacción viviente. ¡Ay! No, no chingues, o sea, este se está, se está pudriendo en vida. Sí, sí, sí. ¡Uy! Terrible el caso de lepra, o sea, es una enfermedad horriblísima, ¿no? Sí. Ya tiene toda la cara carcomida, aquí está replay. vean. ¿Y cómo hizo él para que no se le pegara la lepra? O sea, la lepra se... Sí, la lepra se, se, se pega, se ¿no? Se pega, obvio. Dice Andrew Oxlack, pero tampoco los discrimines. ¿Quién los va a estar discriminando? No. ¿Quién los va a estar discriminando? Yo dije, yo dije algo malo de los hindús. ¿dije algo? ¿lo estoy discriminando? no, no, no, estamos contando sus historias nada yo no estoy discriminando a los hindús a los chinos, sí ah, no, no, no, no Cierto. yo que los voy a discriminar si nunca he visto un hindú bueno, sí, el de la tienda allá en Estados Unidos era, era un hindú en Estados Unidos, los de las tiendas son hindú como los Simpson, como Apu ¿Sí? de los Simpsons sí, sí. sí los, los indios o los hindús más bien tienen, sí. tienen tiendas allá en California este... que usa el término momia, no, es que se parece, mira que, o sí. sea, es que se ah. me hace como, o sea, como, como ah. la piel seca o sea, Ah, que como... todo se hace el término, pues es que sí se parece una momia Es que sí se parece una momia, o sea O sea, a, a Ripley per... que se parece un ratón <risa> Perdón, o sea, por el término momia, pero sí es que parecía una momia Ripley parece un ratón, y, y esta señora, o esta mujer, o este hombre, mira, Dios mío De seguro es Una momia pues pobrecita, de seguro sí murió de eso, porque... Pues claro, ni modo sí, ni que de un balazo mientras la asaltaban. Ya estaba muy... ya estaba muy... Ya, ya estaba muerto en vida esta es persona. Sí. Si sí. parece una figura de barro mal hecha, dice. Bueno, pero mi curiosidad es cómo a él no se le pegó... Pues porque no lo tocó, ¿no? O sea... ¿Qué? O sea, es con el tacto, o sea, ¿se, se, se puede uno infectar. Aquí también dice, un faquir que se había consagrado al dios mono y es uno de los dibujos que hizo Ripley, en donde hay una persona en cuatro patas, a gatas, y que toda su vida vive así, en cuatro patas, porque ha dedicado su vida al rey mono, o sea, sea Goku, y no, no estoy discriminando, no, no estoy ofendiendo, el rey, el rey mono es Goku, si ustedes no saben la historia real de Goku, no es mi culpa, pero este señor que estaba en cuatro patas, Caminando siempre por toda su existencia como un simio es porque le dedicó su vida al rey mono, o sea a Coco. Tú sí sabes que de dónde viene Coco, ¿no? Uh -huh. Ah, pues ahí está. Para que no digan, está discriminando. Ahora dice Coco. No. <risa> Todos se ofenden. ¿no? Yo voy a contar a ver. de este libro, a ver, a ver. de este libro algunas curiosidades como, como casos, ¿no? De, de cuestiones como extrañas, como, como bien raras, ¿no? Y voy a contar de aquí dos. Dice, Romeo el ladrón, un ratero italiano que se enamoró de la cajera de la oficina postal de Génova, en donde cometió un asalto, fue arrestado cuando volvió para pedirle una cita al día siguiente de que obligara a la joven de 21 años de edad a entregar el dinero a punta de pistola. El ladrón volvió a la escena del crimen con un ramo de flores, una, des, una disculpa y pedirle una cita. En lugar de aceptar de inmediato su petición, la cajera lo mantuvo hablando mientras activaba una alarma silenciosa conectada a la estación de policía. ¿Te imaginas? No te entendí. A ver. ¿Por qué? Porque, no sé, como que no hiciste énfasis. Y sí te puse atención. De hecho, no estaba... Dice, un ratero italiano que se enamoró de la cajera ah, de la sí. oficina ah, postal. Exacto. O sea, como que... De Génova. Debes de poner como énfasis. Un ratero se enamoró de una cajera en un comercio, y después de llego flores. A ver, un ratero italiano que se enamoró de la cajera de la oficina postal de Génova en donde cometió un asalto, Ajá. fue arrestado cuando volvió para pedirle una cita al día siguiente de que obligara a la joven de 21 años de edad a entregarle dinero a punta de pistola. O sea, hasta, a, ahí hasta la, que asal, la que asaltó le fue a pedir este, o sea, la asaltó, le gustó y al otro sí. día fue a pedirle una cita. Sí. Y entonces la cajera lo distrajo, dijo que no, pero lo distrajo hablándole hasta que llegó la policía y se lo llevó Pero que un ladrón se enamore así, o sea, aunque usted no lo crea. Pues es que sí, sí pasa. Sí pasa que de pronto gente así pueda hacer eso. Le o sea, él fue a robar a la tienda y ella le robó el corazón. Chiste de tíos, ya. Ya. Ya, parece tí, chiste de tíos, ya lo sé. Brenda Guerrero nos mandó 50 pesotas, mi madrina, Brenda Grelos. Gracias, Brenda Grelos. Un abrazo. Paolita, Paolita. Y Paola también, dice Patrocitos, perdónenme al Duelo Panic y a los que se han portado mal en el pasado como Imotep y todas sus variantes. Las ¿Todas las variantes? Aver... Pues yo no sé, yo no vi que se portaran mal, la verdad. Yo no sé quién los bloqueó. Abrazo, Paolita. Ni nada. Eh, yo no supe ese chisme. Yo quiero. Ah, saludos a Nubio, que no la saludé. Eh, yo quiero contar otra. Ah, yo pensé que ibas a decir ya el chisme. Que no. Okay. Estamos hablando de Ripley. Así como Cuadrado, así como a Cuadrado le robaron el corazón, ¿verdad? Cuadrado quedó flechado. Ya, ya. Robado. Híjole. <risa> <risa> <risa> <risa> a ver. Sigamos. Eh, mira, si ya me hiciste perder la historia. A ver, amor. Dice, dice, dice. Esposa falsa. Una esposa falsa. Cuando un indio fue ante el tribunal en el 2008, hablando de indios, Ajá. para obtener el divorcio, llevó consigo a una persona que suplantó a su esposa. De inmediato se otorgó el divorcio, supuestamente de con de un acuerdo. Pero cuando su verdadera esposa lo averiguó y apeló, se canceló el divorcio. O sea, ¿cómo así? No entendí nada. Pues yo tampoco te entendí. Eh, sí, no entendí. No entendí. Bueno, sigamos. Ok, Otro. bueno. <risa> no entendí No entendí esa okay. historia. Bueno, sigue tú, Okay. ya tengo más. Ripley, eh, Se compró también un barco, un barco chino, Monley. Se compra un barco chino y se da su lujo andando en su barco chino con, eh, haciendo más fiestas, pero dentro de su barco chino, y andaba de allá para acá. O sea, Ripley, qué vida tan fascinante, ¿no? Tan increíble, pero también tan padre porque él tenía curiosidad por las cosas, le interesaban, le interesaba escribir y que otras personas conocieran lo extraordinario que eran las culturas en el mundo. No solo era una persona que tenía mucho dinero y que malgastaba su dinero, en realidad lo, lo utilizó para compartir tantas maravillas que existían en el mundo. Fue a Stonehenge, por ejemplo, fue a lugares en la India, de, de, de, a la India fue a templos también en, en, en China y todos esos sitios, eh, a él le gustaba ir más a las cosas que no eran conocidas, que no eran turísticas. Él no iba a los lugares donde... Comúnmente paseaban a las personas que no eran de ese país, sino que iba a las cosas donde hubiera cultura, donde hubieran personas de muchos muchos años para descubrir qué era lo que hacían, qué era lo que tenía. Dentro de sus colecciones tenía estos estos me gusta, fíjate, tenía estos artefactos de tortura de la Inquisición. De, de los de la Inquisición. Él tenía eh, objetos de tortura en su colección en el, en la casa en su mansión. Y también tenía, por ejemplo, cuando fue a, aquí a América, fue a, a, a Ecuador, fue a, a ver precisamente a los jíbaros. ¿No es cierto? ¿En Ecuador no están los jíbaros o sí? No. Están en Brasil los, los jíbaros. Creo que en Brasil. Sí, bueno, están en el Amazonas. Fueron a, fue a ver o conocer los jíbaros y dentro de su colección tenía cabezas reducidas. ¿Ustedes mm -hmm. alguna vez han escuchado de las cabezas reducidas de los jíbaros? Si tú explícales qué es una cabeza reducida de los jíbaros. Son esas tribus que le cazaban a su enemigo y les cortaban la cabeza y esta la, la, les hacían un tratamiento donde las reducían, ¿no? Exactamente. Le quitaban la cabeza a sus enemigos mm -hmm. y ese es el, el misterio de los jíbaros, que no sabían cómo era que reducían la cabeza. Mm -hmm. Yo te, tenía, Ay. tenía una por aquí... Aquí está, ok. ¿Dónde lo sabes? Ah, pensé que hablabas del libro. Oh, tranquila. Este, Ahí tengo una cabeza jibara. Ahí. No, no sé. Bueno. Eh, Usa una cabeza de una persona. No, mejor busca aquí. Ponle cabeza jibara. Este. Replay. Replay, cabeza jibara. Y me manda la fotito, porfa. Entonces, no saben cómo es que reducían estos. Eh, estos nativos, las cabezas humanas y las dejaban así chiquitas para colgárselas como trofeos y su cabellera, eh, esa sí se mantenía como la tenían. Entonces es rarísima la cabeza jíbara y es uno de los elementos de colección, de colección extraña de, de aquellas personas que nos gusta lo exótico, eh, que son bastante costosas si es que todavía se encuentran las que tenía Ripley se encuentran en el museo, en los museos que tiene Ripley más adelante contaré cómo es que su museo se forma en Ecuador dice, ah, ah, ah, los tallos sí, eh, eh, en Ecuador Ecuador también hacían en la parte amazónica puede ser que en el Amazonas, sí ahí te pase ya, ya tenemos la foto de no, la no. cabeza jibara vamos sí. a ver Uy, ahí está. Vamos a ver la cabeza jíbara. Con sal, dice. Ahí tenemos la, en pantalla la cabeza jíbara. Eh, eso es una cabeza real. Es como si hubieran cortado la cabeza a un duende. Así de pequeñas están las cabezas, las reducen los jíbaros y les cosen la boca. Eso que tiene la boca es que le han cosido la boca. Buenísimo, ¿no? A mí y me Y también, también le cosían o sea, los ojos. sí. ¿Sabes quién tiene una de estas cabezas giradas? ¿Quién? El, el ex gobernador de Nuevo León. Sí. ¿Cómo se llama este señor que tiene fósiles en su casa? Mauricio. Ah, sí. Mauricio. Mauricio, ¿no? Eh, González, ¿algo? Ese señor Mauricio, que era ex gobernador de Nuevo León, en su casa tiene cosas maravillosas, increíbles, sí. impresionantes, sí. invaluables. Y dentro de esta colección, él tiene una cabeza de los jíbaros. Me parece que, que ya los jíbaros no, no están o no creo que sigan haciendo este tipo de cosas, pero este señor eh, tiene una aquí en Nuevo León, en su casa que también parece un museo, este señor exgobernador de Nuevo León. ¿El Bronco? No, ese güey no. ¿Mauricio qué? Él vive en San Pedro Garza. Mauricio Algo. Ese señor vive en San Pedro Garza, que es el estado, bueno, es el pueblo más, aunque usted no lo crea, es el pueblo, uh -huh. eh, ¿cómo se puede decir? Económicamente más alto, más a, con la economía más alta de toda Latinoamérica. Es eh, San José, ¿no es San Pedro Garza García? ¿San Pedro? ¿San Pedro Garza? Sí. Ahí en Nuevo León, San Pedro, es el pueblo más, con más eh, economía de toda Latinoamérica. O sea, ahí vive pura gente, People is nice. De hecho, Tercer Mundista dice Google que es un país que no usa forma de gobierno democrático, democrista, sino que usa otra diferente. Eh, Tercer Mundistas eh, no se refiere a que países pobres ni países ricos. Tercer Mundista es de acuerdo a la tabla en donde la en donde, se, en donde hubo el Congreso y donde se dividieron estos países, eh, significa que quedó en la tercera, en la tercera hilera, en la tercera parte tercermundista. No significa que tercermundismo sea de pobreza, sino que fue ubicado en la tercera columna de esos países, en la división. Para la gente que piense que tercermundista es pobre, no. Sergio Gede, dije... Dice, su museo se llamará La Milarca, sí, lo está construyendo. ¿De quién? Eh, de Mauricio. ¿De Mauricio está construyendo su museo? Sí, se llama La Milarca y es, La y, milarca. es de, y es de cosas impresionantes que él tiene, uy, sí. Eh, ese señor gastó eh, un chingo de dinero en comprar cosas como meteoritos como un cráneo de triceratops, Binosaurio. tiene creo que también un cráneo de tiranosaurio rex, tiene fósiles, sí. tiene piedras de minerales así costosísimas, tiene pinturas también del barroco, y uh, es ese señor de verdad que tiene cosas maravillosas allá en Nuevo León, para toda la gente que nos ve desde aquella parte de la República Mexicana, pues ahí, Mauricio Fernández se llama, dice Sergio, Sí. A lo mejor sí es Mauricio Fernández. Sí, sí, sí. Eh, muy bien. Entonces, Buenísimo, me sí, acordé sí, de Don Chuy cuando nos mostraba fotos de allá, dice Andrés Gallego. No sé quién sea Don Chuy. Pero bueno, aquí tenemos más historias de aunque usted no lo crea de Ripley. Bueno, hablando de la India, me acuerdo otro de los famosos casos de la India era este hombre que eh, a la mitad de su cuerpo le había nacido su hermano gemelo. Este hombre fue muy popular en esos eh, folletos, en esas, en esos dibujos de Ripley, porque aquí en el pecho a este hombre hindú le salía el cuerpo de su hermano gemelo. Le salía la mitad, le salía el brazo y su cabeza, como si estuviera sali asomándose de, de su pecho. Lo traía aquí colgando a su hermano gemelo. Y este su hermano gemelo estaba, estaba con vida, ese, ¿Sí? sí aquí lo traía y estaba con vida con vida, ¿Sí? como este de, de Schwarzenegger ese de, ¿Es de, de Schwarzenegger mira, a ver, vamos, de la película a ver, vamos a ver si lo encuentro aquí Vengador del futuro a ver, vamos a ver este. que tenía el otro pegado ahí Hombre, hindú con gemelo Melo parásito uy, oh, no, pero replay. que esté vivo sí, no, oh, impresionante no Ah, no, no estaba vivo. Pero ya vi que cómo era. Ya me acordé cómo era. No traía la cabeza, traía los pies. Traía los pies y las manos. O sea, la cabeza es como si estuviera dentro de su estómago. Uy. A ver, pero... Oh, mm, vamos a ver aquí. ¿No es que hay varios casos ahorita que estoy viendo, pero no encuentro el de Ripley. ¿Por qué no me parece nada de Ripley? Dibujo vamos a ver. Ah, es, ¿cómo se llama? Gemelo Parásito. Parásito Replay. Uy, sí se nos han complicado el día de hoy las, las ¿Sí? fotos de Replay, ¿eh? Sí, sí, porque casi no aparecen ahí. Casi no, qué raro, porque... Fetus in fetus, dice Jordi. Believe or not. Vamos a ver si así aparece. Bueno, mientras tanto, que buscas? Yo les cuento algo. A ver. En el libro de Ripley dice eh, que una mujer francesa conocida como la gorila hembra sufrió de exceso glandular que tuvo como consecuencia la aparición de enormes bultos y masas de pelo oscuro sobre grandes partes del cuerpo. O sea, ¿qué le pasó? Horrible. No fiebre, fiebre glandular se llama. Te voy a mandar la foto para que la muestres. Uh -huh. Y sí si se ve bien impresionante esta mujer. Ya te paso la foto. Ok, vamos a mostrar la foto de esta mujer que, que tenía. Fiebre glandular. O sea, eso no es normal. No, no es normal. La llamaban la mujer, eh, la gorila hembra. Mira, ahí ¿La te gorila paso. hembra? Sí, mira. Vamos a ver a esta mujer, la gorila hembra. ¡Ay! No, yo no Ay, sé cómo. ¡Ay, sí está! ¡Uy! Está impresionante. Para la gente que nos Ay, está escuchando no. en Spotify, eh, pues, es una mujer que se encuentra de espaldas, pero su espalda no se ve porque está completamente llena de pelos, y no solamente de pelos, sino que tiene unas bolas como si fueran tumores muy grandes, desde su espalda media. Pero con pelos. Hasta. ¿Te imaginas? Hasta el coxis. Lleno de bolas con pelos. Bolas y pelos. ¿Qué tiene entonces fiebre globular o cómo le llama fiebre fiebre, eh, qué fiebre glandular fiebre o sea, se le hacen bultos con pelos pobrecita no manches eso está cabrón o sea esto sí parece estos es son casos muy raros sí. y eso de dónde de esta persona de dónde es en Francia es una mujer francesa sí uy qué qué fuerte vamos a, a ver los libros tenemos cosas en los libros, eh, sí. casos de este tipo. Hay eh, otra que es que es chévere, que se llama Dama de Grandes Orejas. Voy a mandarte la foto para que también la compartas. Dama de Grandes Orejas. Dice Gustavo, ¿estará viva? Pues yo creo que ya no. Ya, ¿La dama de Grandes Orejas? No, eh, la de fiebre glandular. Ah, mira, aquí tenemos la, la, la, la cabeza que tiene Ray Play. Le toma la ah, foto, Ay, ¿no? esa está muy, esa es la, muy buena. Déjame ponerle a luz. Ver. Eh, ¿les veo porque hace sombra No, amor, Es la, la cabeza que tiene acá arriba Ah, esta Sí. ¿Es Quítale es un poquito Eso Recórtala Y ponla para Recórtala para que la vea La gente ahí Que es la cabeza jíbara De De Ripley, es la que tiene en su colección Ahí te la paso, ya Sí Vamos a ver la cabeza jíbara, para, para la gente que no había visto la cabeza jíbara, esta es la cabeza que tiene Ripley, bueno, la que tenía en su colección, podemos ver la cabellera, vean la cabellera uh -huh. de esa cabeza, es una cabeza humana, una cabeza real, vean qué pequeñita está, del tamaño de una mano, eh, y la cabellera, Sí. mira hasta la cintura de Ripley. ¡Qué impresionante tener una cabeza! ¿Te gustaría tener una cabeza de una persona con ese pelo así de largo en, tu, en la sala de tu casa? Pues no, no, no. Pues si fuera pues de mentira, sí. Pero, no, no, pero ya ver, real, no. Pues yo no sé cómo le vas a hacer porque yo en mi casa voy a tener una cabeza jíbara. ¡Dios mío! Una cabeza jíbara real ahí en la sala. Que tenga un espíritu malo metido ahí y te asuste. No, no importa, yo voy a hacer el próximo... Ripley, voy a tener un chingo de cosas bien raras. Ya si está lleno de spirits y todo eso, pues ya, pero ya estuvo, yo quiero ser como Ripley, teniendo cosas raras en la casa. Una de estas la vamos a tener. Tenía el cabello largo entonces. Es que, ¿sabes una cosa? Creo originalmente que... yo creo que lo tenía así de largo como el mío, la secara no, no y no. le quedó más largo. O sea, es le que quedó creo, así, se ve largo. Creo que después de muertos le sigue es que... creciendo el cabello. Le siguen creciendo las uñas, le siguen ah, creciendo sí. pestañas. Ah, sí, eso sí. Sí, entonces, yo no sé si a lo mejor. Eh, Paula dice, qué guapa. Mira, mira, su pelo hasta rizado está, ¿no? Mira. Uy, oh, sí. Sí. Tiene un cabello bien largo. Tendrás una, sí, como la del conjuro, sí, vamos a tener una como el conjuro. Mauricio Fernández dice, nuestro amigo, gracias, Mauricio Fernández es este señor que de Nuevo León que tiene una cabeza jíbara es yo bellísimo. lo vi en un video por ahí lo fue a visitar este, el, el dominguero me parece y ahí, ahí vi eh, que él tenía una cabeza jíbara y dije oh, oh una bien. cabeza jíbara pues es más que, o menos cuánto puede costar una cabeza así real ajá es, son como las cosas que que son únicas y de este tipo la cabeza sí tal cual uh -huh no vale nada ¿en serio? pero a la vez puede valer un millón de pesos mm -hmm. o sea en las manos correctas en las, manas, en las manos de un coleccionista en las manos de un historiador en las manos de un magnate vale los miles o millones que le pidas pero así, mm -hmm. una sí. cabeza gibara así en realidad no vale nada mm -hmm. Voy a buscar el video de este señor eh, Mauricio para verle la. Dice las falsifican. La está de. Él. Yo he visto que en el museo de Replay para la gente que no sabe Replay o el museo de Replay hay en todo en todo el mundo creo. Ahorita vamos a checar cuántos museos de Replay hay. En México hay dos, hay tres creo. Uno en Veracruz, uno en Guadalajara y uno en Ciudad de México. Y hay este, cabezas eh, de este tipo, pero yo creo que son imitación. No creo que sean reales. Sí, deben haber imitación. Uh -huh. Te mandé una foto Ajá. que es de una señora que dice, se llama la dama de grandes orejas. Uy. Dice, las mujeres iban de Sarawak, Malasia. Las mujeres de, las mujeres de Sarawak, Malasia. Usan en forma tradicional pesos y colgantes de madera o metal en sus lóbulos estirados, ya que los oídos alargados son señal de gran belleza y nivel social en la tribu. O sea, que tener las orejas como la que estamos viendo en pantalla es símbolo de belleza. Sí, o sea, que se ven bien bonitas. <risa> oh, ahí está la mujer con esos colgantes, esos dátiles, o ¿cómo se llaman estos colgantes que se ponen los aretes pesados? Eh, para que las orejas se les ¿cómo hagan es que así, se llaman? ¿no? Eh, eso tiene un nombre esas, esas cosas cosas los ¿no? dilatadores imagínate sí, sí imagínate sí. yo no sé cómo a ella no se le ha roto ese ese ese pero se le puede romper en cualquier momento claro ¿eh? eso sí, sí ya está expansores sí dilatadores sí. no son cosas que se ponen en otro lado sí sí verdad sí perdóneme gente esos dilatadores para la gente que nos están escuchando en Spotify no es de esos dilatadores que ustedes saben y usan Sino eran expansores o expa sí, expansores, ¿no? Sí, expansores, sí. sí. El dilatador es otra cosa que ustedes saben muy bien. Bueno, tenemos aquí que Ripley también coleccionó eh, piezas de taxidermia, pero a Ripley le gustaban los animales que nacían eh, con más extremidades. Tiene una cebra con cinco patas. Tiene una vaca con dos cabezas. Ese tipo de taxidermia de animales extraños, de animales que nacieron deformes, tiene eh, Ripley en su colección. Eh, o bueno, tenía en su colección. A mí también me gustaría tener un animal disecado de, de estos con dos cabezas o cinco patas, sí. etc. Esos animales antes se usaban en las ferias, en los circos. Eh, en Estados Unidos se veía más que llevaban a estos ejemplares. Cuando un animal de granja nacía deforme, se daba, pues se mataba porque pues, no podía vivir así, dependiendo cuál era la deformidad, sí, sí, y sí, se sí. disecaba. Y esos eh, cuerpos disecados se vendían bastante costosos porque los de los circo o los de los pues, ambulantes los llevaban para cobrar dinero para que vieran a la pata, digo, a la cabra de cinco patas. Había una también con dos cabezas, ¿no? La cabeza, Un vaca poco. de dos cabezas. Un cerdito bebé con dos cabezas también. El cerdito bebé de dos cabezas. Había otro que era, ¿qué? Como una cabrita, una cabra, sí, pero no tenía dos cabezas, sino eran su rostro así unido. O sea, eran tres ojos ah. y dos bocas. Tres ojos y dos bocas. O sea, ah, iban a ser dos. La madre. Pero no se separaron. Aquí no sí, un tómale foto aquí a este para que vean. Te mandé el video de Mauricio eh, con. Hoy, oh, así. Te mandé un video de Mauricio no, pero, con la cabeza reducida de él. Pero la. Ah, ok. ¿Es un TikTok? Sí. Ah, es un claro. video descargado. Ah, vamos a ver la cabeza reducida. Vamos a verle la cabeza reducida del señor Mauricio que tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero vive en el, en el lugar más caro de, de toda Latinoamérica, <risa> pero tiene una cabeza reducida. Vamos a verle la cabeza reducida a este señor. Y pues es que no se puede tener todo en la vida. Pareciera que sí, pero bueno, yo me conformaría con los millones que ha de tener, Uy, sí. sin importar que tuviera o no una cabeza reducida. Si ya tengo la cabeza reducida, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eso se, con dinero se quita o se compra, ¿no? <risa> vamos a ver la cabeza reducida de ese señor ¿Ah, ¿Dónde me mandaste? Eh, devuélvete. Eh, ahí está arriba. Ah, ahí está. Sí. Este es... Este, este. Uy, a ver, vamos a ver a este señor. Vamos a compartir la pantalla. Ahí lo estamos viendo. Vamos a ver. Ay, chinga, ¿qué hice? Qué okay, no, aquí. El tema terrorístico, pues yo, obviamente, estas piezas para mí son una. Y yo creo que si van a presentar algún vestigio, algo histórico que ha sido de la etnia Shuar, el que orgullosamente representa, el como no, no parte de sangre, no, por cero. No, ya lo regaste, ahora sangre, lo dejamos. Entre que al menos se investiga leer. El Shuar, el que justamente la borraba, los tantas o la cabeza reducida, nunca fue caníbal. Así que no se puede decir que. Lo comieron y luego le elaboraron esa cabeza reducida. Simplemente la cabeza reducida era un trofeo de guerra posguera, que se, utilizó, eh, se utilizaba el cráneo del jefe tribal, del jefe de una comunidad, para elaborar esa cabeza reducida. Entonces, el único original que podría ser, y para eso hay que verificar cómo está elaborado, es el, el de cabello largo. Y... El de cabello corto, lastimosamente, puede que sea o es uno de la época actual que simplemente está enfocado al tráfico de órganos, al tráfico de, de este tipo de especies con el afán de folclorizar. Y simplemente este tipo de cosas nunca fueron por, nunca fueron por objetivo de folclorizar a la etnia, sino por simple hecho de que sea un trofeo de guerra. Los originales son solo de cabello largo, y de... Es oscura. Por ende, tener que volver a Entonces, aclarar sí, que el Shuar sí. nunca fue caníbal. Andrarum. Ya, ya la regaste, tendría, pero. No, no, no ese no era, ese no era. Ya, puedes mostrar el otro video. No, voy a, voy a mostrar el que yo quiera. <risa> Ay, ahí está el del viejito que sale eh, con la. Con este la... Señor, eh, es, bueno, estamos hablando de los jíbaros y como se había hecho, están en el Amazonas. Se había hecho de Ecuador y él está hablando de los Shuar. Los Shuar es una tribu que se encuentra en Ecuador. Entonces, eh, ahí debo de, de, de entender bien, la cabeza jíbara para mí es obviamente de territorio amazónico, pero de los jíbaros, no de los shuar. Ah, ahí tengo que estudiar un poquito para saber. Los shuar son los de la cueva de los tallos, y los jíbaros son los de las cabezas reducidas. Así, aquí no sé si este muchacho está en lo correcto o está igual, está este diciendo algo que sea erróneo, pero lo que dice también es que las originales tienen la cabellera larga y la, la piel oscura, y justamente la de Ripley es así, la tiene larga y la tiene negra, la tiene oscura, Ripley, ahí la vemos, Ripley cómo la tiene colgando, mira, está larga y la tiene negra, eso es una, eso es una cabeza original. Y la del señor Mauricio, la del señor Mauricio es una cabeza reducida nada más. Ahí la diferencia de tenerla larga y negra o de tenerla chiquita eh, reducida. Es lo que este muchacho nos estaba diciendo. Vamos a ver nuevamente el video porque... Ah, ya me mandaste el otro. Sí, ¿verdad? ya te mandé el ver, de verdad. Vamos sí, a ver ¿verdad? el otro. Eh, era este. Vamos a ver. Ahí está. Este es un género. Cuando viene a qué bueno y ya se terminó. estos costumbres venían a lugar Ya chingamos con las cabezas reducidas así. Ya chingamos con la música. Pero mira la mamá. cabecita de él. Sí, mamá, pero ya la musiquita <risa> Ay, nos chingó el copyright. Pues quítale el. Pues ya valió. A ver, vamos a ver. Ahí, Ahí está la cabeza. La, como ven la tiene chiquita. Y ¿Pero será real? Es que, a mí, para mí me parece real ver, déjame ¿Será ver. que sí? Me parece real, sí, sí, sí Mira Me parece real cabellera larga. Aparte, ¿sabes por qué la veo real? Porque en la parte donde tiene piel Lástima que no puedo hacerla grande Pero donde tiene piel eh, Tiene vellitos, toda su, su cara Tiene vellitos Entonces eso significa que, que Es una cabeza Que se descompuso y que siguió el proceso Del crecimiento del vello y lo tienen en todo su rostro. Es un bellito de ese que le llaman como piel de durazno. Mm, esa cabeza la tiene. Entonces, oh. yo digo que sí es real la, la que tiene el señor Mauricio. La tiene chiquita y encogida, pero sí la tiene, sí es real. Pero la de Ripley, pues la que la tiene toda larga y negra, <risa> esa es esa es la mera buena. Pero sí, sí, me parece que a mí me lo parecer en experiencia sobre cabezas reducidas de jíbaros, me parece que las dos son reales. Oh, bueno. o, sea, o sea que el este show o sea, que... Sí, le ganó Ripley. <risa> sí, <a> Ripley sí, <risa> sí le gana. Pero pues es que Ripley sí tenía más dinero que este señor. O sea, Ripley sí se podía dar esos lujos. Bueno, vamos a seguir. Son las... Eh, de casi la una de la mañana. ¿En serio ya? Y uh. eh, casi dos horas de transmisión. Se nos... Ha, se ha ido muy rápido. Todavía no vamos ni a la mitad de la historia de Ripley. Porque quiero enseñarle que Ripley... También tiene en su colección pedazos del muro de Berlín. Ay, sí, yo me tomé una foto. Tú tienes una foto en el sí, muro de sí, Berlín, ¿verdad? Sí, sí. Para la gente que es del año 2000, pues no va a entender nada de qué es el muro de Berlín. Para los que son nacidos en los 70, en los, en los 80 y tantos, porque eso fue... Cuando cayó el muro de Berlín fue en 1989, me parece, con la perestroika. Bueno, Alemania estaba dividida en dos... Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pierde Alemania, pierde Japón, y entonces los, los eh, países de los aliados le ponen una sanción a Alemania. Y como los meros machines eran Estados Unidos y Rusia, dicen, vamos a dividirnos a Alemania. Entonces los rusos hacen una parte comunista y los americanos hacen una parte... ¿cómo se llama?, que no es socialista ni es comunista, capitalista, y entonces lo dividen por un muro, un muro que divide a las familias, que divide a Alemania del este y a Alemania del otro lado, y dividen a las familias, y así viven después de la guerra, pagando, pues ahora sí que la factura de los destrozos que hicieron por, todo, por todos los demás países, hasta que después viene la perestroika en Rusia, y cuando viene el, la perestroika, destruyen el muro de Berlín. Yo todavía recuerdo una mañana temprano como los noticieros mostraban cómo la gente armada de cualquier objeto, mazos, martillos y demás, todos estaban a... golpeando la, el muro de Berlín, un muro gigantesco para destruirlo todos, hasta que pudieron atravesar el muro, lo destruyeron fue un, fue un todo un suceso mundial cuando se reunifica la Alemania. Y un pedazo de, del muro de Berlín sí. eh, estaba dentro de la colección de, de, de varios Robert, R. De Ripley, Robert R. <risa> R. Ripley. No sé si hay varios. Sí, hay varios, pedazos, varios en, pedazos. En varios museos, sí. Pero también Ripley tenía su pedazo. Él, él, él tenía su pedazo y ahí sí. lo. Se pueden tomar fotos también con el pedazo de Ripley del muro de Berlín. Sí, hay un pedazo aquí en México y otro pedazo, creo que en, en Estados Unidos, pero no recuerdo en qué parte, creo que hay dos pedazos que tenía él. Eh, aquí dice un breve, voy a leer un poquito. Bueno. Dice, <coughs> de las personas que fueron a recoger el pedazo, llegamos tres días después de la caída del muro, fuimos con una maleta vacía, una navaja suiza y un martillo, tiene la maleta con piezas del tamaño de un puño, probablemente había miles de personas llevándose piezas del muro de Berlín, y de repente se me ocurrió una idea y dije, ¿por qué estamos tomando pedazos pequeños? Vamos a llevarnos uno grande. Con Silvia como traductora pudimos hacer un trato y llevarnos secciones mucho más grandes del muro. Costó mucho dinero transportarlas desde Berlín de vuelta a Hamburgo y luego de Hamburgo a Estados Unidos en barco. Yo diría que es probablemente mi momento de mayor orgullo, en mi opinión, el muro, es parte del evento más importante del siglo XX. Primero por haber sido construido y luego por su caída. Es claro que cambió Alemania para siempre. Las piezas han sido una maravillosa adicción histórica a nuestra colección. ¡Wow! ¿No? Pero el pedazo, pedazo que hay acá. Del muro de es grandote. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo se pudieron ellos llevar ese pedazo? No, Porque pues ellos sigan, no se lo llevaron en las maletas. O sea, lo partieron. Dijeron, este échenmelo en un contenedor, vamos a, a llevárnoslo en barco hasta Estados Unidos, y se llevó, dice que varios, como tú mencionabas, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si el que se encuentre en la Ciudad de México, hay un museo de Ripley en el Museo de la Ciudad de México, y ahí hay un muro, un pedazo del Muro de Berlín, no sé si sea el original. Yo tengo una foto ahí, Andrea también se ha tomado una foto en ese pedazo del Muro de Berlín, no sabemos si sea el original, pero si lo es... Qué, ¿Qué cosa más histórica el tocar sí. un pedazo del muro de Berlín? Y sí parecía como real, o sea. Sí. ¿Quién sabe? Pero sí estaba muy bueno. Sí. Aunque usted ni me crea, dice Imurabat Society. aunque usted no lo crea, sí, o sea, no está guau, guau. Wow, wow. ¿Tienes una... tu foto para que la muestres? ¿La mi foto? Sí. Sí. Sí. Ah, qué bien. Andrea va a mostrar su foto en el muro de Berlín. Eh, para que ustedes vean. Sí lo sé, hasta siento bonito, dice Oliver. Se supone que en el que está en la ciudad sí es real. ¿Sí si es real? Pues no sé. Pero ahí en Ciudad de México... Ahorita les voy a platicar un poco sobre... Es que no nos va a dar tiempo, pero tengo más partes, eh, cosas de su colección, cosas extraordinarias. Tenemos miles de casos de, aunque usted no lo crea, tenemos la parte del programa que donde salía... Jack Palace, eh, tenemos también la parte de la construcción y de, de cómo se hicieron los museos, tengo también la, la parte en donde muere Ripley y todos sus objetos se van a subasta, cuatro días después subastan todos, toda su colección, y ahí vamos a ver quiénes son los personajes importantes que compraron la mayoría de piezas y otras se fueron por alrededor del mundo. Es decir, la colección de, de Ripley, esa que tenía en su palacio, en su isla, ahí está está en colecciones privadas en todo el mundo. Y gran parte de lo que tenía Ripley está en los museos que ahora se encuentran por el mundo, no sé cuántos haya, en México hay tres, no sé si los elementos o los objetos que tengan estos museos en México sean originales o sean réplicas, no lo sé pero todo un tema el de Robert L. Ripley Paola Larrea de los Morollos nos mandó dos dólares dice saludos al chat de Facebook, cáigales somos chidos, un abrazo para toda la gente que nos está viendo en Facebook, en Twitter en Twitch en, en nada más en YouTube un abrazote también a toda la gente que nos va a estar escuchando en Spotify. Recuerden que pueden apoyarnos recomendando este podcast, compartiéndole, dándole like, dejando un comentario, llamándonos o eh, recomendándonos algún tema que quieran escuchar. Ahí te de la foto de la... Ah, de, aquí vamos a ver la foto, esta de, de la, dos cabezas esa, esa. para representar un poco lo que Ripley coleccionaba de taxidermia Animales deformes, animales con dos cabezas, con muchas patas y demás cosas raras, coleccionaba Ripley. Estas actualmente se siguen, en Estados Unidos siguen costando bastante caras las, eh, las piezas de taxidermia de animales deformes. Siguen causando impacto y siguen costando bastante caritas. En México eh, no... No tenemos esa... Pues es que tampoco no hay tanto dinero para andar coleccionando animales taxi, de taxidermia. Y es que la taxidermia deformes. es costosa, ¿no? Es costosa. Uh -huh. Yo tengo una tortuga que tiene una deformidad, es taxidermia. Es una tortuga que tiene el caparazón eh, deforme. Y es la única pieza que he podido adquirir de taxidermia de un animal deforme. Esa, de una tortuguita con el caparazón deforme. rarita esa, esa no. La Vamos a, a ver ahora la foto de Andrea, que está en ¿Será que sí Real, el ese, muro, ese muro de Berlín. Pues este está en la Ciudad de México. Sí. El Museo de la Ciudad de México, no sé qué tanta importancia tenga, pero desde que es de, de importancia y de interés, no es. En México traen piezas muy buenas y por eso se distinguen los museos. México o la Ciudad de México es... Una de las ciudades con más museos en el mundo, me parece que la primera es París. Uh -huh. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿cuántos museos tiene la Ciudad de México? Aquí hay algunos lugares en Ciudad de México. Uno, Museo de las Intervenciones. Alexa Cancela. Dos, Museo Escultórico de Gel. Alexa Pérez. Cancela. Alexa, ¿cuáles son los países con más museos en el mundo? Sede más de 15.000 museos, incluyendo Academia Militar de los Estados Unidos, que está en Estados Unidos, el Salón de la Fama del Rock. Wow. ¡Alexa Cancela! Ya, no, sí. esa Alexa no sabe nada. No sabe nada. Pero bueno, aquí está Andrea en el... Bueno, pero será real. Yo, no, yo todavía sigo preguntándome eso. Pues ¿será? es que mira, pues parece Muro de Berlín. Ahí está, la Segunda Guerra, el del 52, en julio del 61, agosto el 61 el 63 y hasta el 89 que es la caída del de muro de berlín ahí está y ahí está andrea sonriendo no mamá. Sí. ah, sí lo están viendo sí lo están viendo está. pero sí siempre me causó curiosidad porque no sé si si si sí, era real, yo me quedé mirando la sedia y pues uno dice, sí, es real. Pues es que es es, es, es, es un real, pero, pero, pero no sabemos si sea una réplica o sea real. Puede ser que sea real, eh? es que... Ahí te mandé una cabeza reducida que tomamos eh, foto de ese de ese museo. Ah, tomamos una foto de, sí, la, cabeza de la, la cabeza reducida. Mira la cabeza, sí. Esta acá se encuentra en el Museo de ripley también de la Ciudad de México. Eso también me pregunto si es real. Porque si es que no tiene pelitos así como... ¿o sí? Sí, mira, sí tiene aquí en la barbita, aquí en la nariz y las pestañas también, las cejas. Y es una cabeza negra. Sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esta no es. Yo creo que no es es Sí, esa sí. Esta que... es la representación de la que puede tener replay en la fotografía. ajá Sí, me parece que a lo mejor esta no. No es original. Bueno, ahí tenemos la cabeza o la réplica de la cabeza gibara que puede. ¡Uy! ¡Uy ya! Uy, no puede ser. No puede la ser la no Ya va a cerrar el pegar. Puede ser MTP, papá. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Mausano. Dice. Ah, ya acabó, no puede ser. Yo otra? quería contar otra. Todavía no Mira. dije el, el objeto más costoso de la colección de Ripley. No, no, no te no. vas a imaginar que. Yo es... quería contar un, un caso de Ripley interesante. Y sí. yo tenía otro objeto que tampoco vas a creer que este Hitler digo Ripley lo coleccionó. Uy, pues yo creo que vamos a tener otro. Pues sí. es mío rápido. ¿Lo puedo Ándale, decir? Míralo. Siempre Andrea consintiéndolo, a ver. Ándale. Es que es interesante. Y dice, en 1863 le dieron un balazo en el ojo a WB Midius. No sé quién será ese, pero dice eso. Y dice que en Georgia, Estados Unidos, durante la guerra civil estadounidense, sobrevivió 58 años después de, de después de un balazo, de, ese, de ese balazo, ¿no? Y se sorprendió al toser una bala que tenía adentro. Y ahí está la foto de la bala. A ver, explicándolo, así sin leer, ¿qué pasó? Eh, que en 1863 a un tipo le dieron un balazo, Ajá. sobrevivió 58 años después del balazo y tosió. Y la... se le salió la bala. No sabía que tenía una, otra bala adentro, tosió la bala y esa la tiene en, en un museo. Ahí está la foto Aunque de la bala. Aunque usted no lo crea. Está la foto de la bala. Bueno, yo voy a decir una última, ya que Andrea bueno. también se dijo... Eh, pues resulta que Ripley también pagó por ocho objetos de la habitación donde Lee Harvey Oswald, ¿sabes quién es Lee Harvey Oswald? En... No, no me La mal. gente sabe quién es Lee Harvey, ¿qué? Lee Harvey Oswald, ¿sí saben quién es? Lee Harvey Oswald. Lee Harvey a Oswald. A mí me suena, a mí me suena. Lee Harvey Oswald. ¿Saben quién es ese señor? El que mató a Lincoln. Ah, ya. Dice que pagó por ocho objetos de la habitación de Lee Harvey Oswald, donde planeó el asesinato del presidente Kennedy. O sea, Ripley compró la habitación del asesino de Kennedy, como me preguntabas hace rato, ¿cuánto costará la cama de, sí. del asesino de Kennedy? pues diría nada, pero en las manos de Ripley, y por la historia, ya le dio un, una plusvalía, compró el bote de basura de malla de alambre, una silla de madera, mesita lateral, cómoda con espejo, colchón y base, lámpara de aceite, Cama con cabecera, piecera y una manta y dos almohadas y el tocador. Compró oh. completamente la habitación del asesino de John F. Kennedy. ¿En serio? Y compró un chingo posible? de cosas más, eh, pero se las vamos oh. a tener que tener en, otro, en otra transmisión increíble, ¿no? Lo que es. Entonces, Eso sí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Todavía nos faltó mucho hablar de Replay. Tiene muchas más historias, infinidad. Sí. Apenas si la puntita se las mostramos, es lo que a ustedes de pronto les, les llena. Uf, la bien pura bien puntita mucho. del iceberg. Porque ya las profundidades pues podemos encontrar muchas cosas uh -huh. bien interesantes. Aunque usted no lo crea. Exacto. Hasta mañana los queremos mucho. Gracias. Queremos segunda parte, Osnar, dice Dale Al Goretti. Sí, sí, pues hay que hacer segundas partes, todo eso. Mientras ustedes nos apoyen con Superchats, nosotros seguimos estudiando, seguimos preparando transmisiones, seguin, seguimos estando aquí con ustedes y pasando estas dos horas en la noche que, que nos hacen aprender, que nos hacen maravillar y sobre todo nos hacen estar juntos y sentirnos felices. Gracias a todos, los queremos mucho. Mi nombre es Oslan Castro. Vaya, Ángel. Eh, yo soy Andrea y nos veremos mañana. ¡Ay! el tema de las... ¿Lo contamos? Sí, porque va el, el muchacho va a estar. Los mediums y las psicopictografías. Mañana mediums y psicopictografías. Uh -huh. Psicografías. Bueno, igual. Es lo mismo. <risa> Como las hace, psicografía es cuando psicografía. escribes. Y pictografía ¿Ese? es cuando haces dibujos. Exacto, y qué dije yo. Psicopictografía. Eh, igual. Sí, pues <risa> puede ser este, escritura y, y dibujo. Exacto. Entonces, entonces mañana eso va a estar bueno. tenemos esos temas de medios con mm. pictografía y psicografía hasta mañana, buenas noches bye, descansen. gracias bye, a todos okay. por apoyarnos con bye, los superchats bye, bye, bye, girls. bye tar Angel. bye, Emilia. bye, bye bye bye bye Italia. Bye, Talia. Bye, Pe. Bien bien chida verdad. Bien bien Bye, Sí, muy Pe. muy Gracias Gracias. Gracias. Bye, Gabriel, para los queremos muchos cada noche.